¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Hola a todos. O sea, estoy hoy con la música hoy. Por fin tenemos la música de, del juego, ¿eh? de los comentaristas. Y veo que mi compañero Reverse está explotando y apareciendo, explotando y apareciendo. Sí, bueno, no sé. No sé qué está pasando, pero... Arreglado. En mi línea. En, mi línea. <risa> en tu línea. Y desapareciendo, pues... haciendo teleports. Haciéndote post de, del bank. Mira, aquí ya tenemos el, primer, el primero que comenta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, gente? En esta segunda season de Revolver Action. Cargadita, muy cargadita. ¿Un segundo? ¿Vale? Un momento, que yo me bajo el sonido del juego. Un momento para hablar. Vale. Pues tenemos una... Bueno, está la, la segunda edición de Revolver Action, muy cargadita. Ya lo habéis visto, qué pedazo combates tenemos al principio. Antes que nada, presentar que... Eh, Revers, que lo tengo aquí de comentarista, ha entrado en la Liga. ¿Eh, ¿Qué tal? Sin merecerlo eh, totalmente, pero bueno, es lo que hay. No, no, no, no, merecido porque eh, hemos tenido una baja de prácticamente de último día, que ha sido Frank Bottle, una lástima, eh, por temas de curro. Entonces eh, Frank Bottle va a volver para el siguiente porque ha dicho que va a estar tres semanas y dura cinco. O sea... Va a estar tres semanas sin poder eh, Trabajando de tardes Entonces no puede participar a la liga Así que por orden de, de la posición de la Open Como bien dije, que quedar arriba de la Open era importante Pues le ha tocado a Revers Revers eh, podía eh, Antes ten, también podría haber entrado Dingo, pero como ya sí. dijo Que no podía jugar por tema de horarios O lo que fuera la Open Ahí la Pro, pues el siguiente era yo pues te ha tocado a ti, oye. Que me va. Que yo me veo. Yo me veo bajando directo, pero bueno, <ríe> se hará lo que se pueda, ¿no? Pero yo qué sé. Oye, quizás te motivas para que no sea así, quién sabe. No, no, no yo, yo espero estar. hacerlo lo mejor posible, pero. Que ay, entre. Ay, ay, ay, ay. Entre la calidad de los jugadores que hay y. Y que no me sé suficiente bien lo, algunos matchups, yo no me oye, veo. <ríe> esta no es la actitud, esta no es la actitud. Pero bueno. Eh, también recordaros a todos que la Open está abierta y aún no ha empezado, empieza mañana Tenéis Aún os podéis apuntar a la Open, voy a hacer un último reclamo luego en el Tal Show Pero tenéis aún para apuntaros en la Open, os, os voy a ir recordando, ¿de acuerdo? Que podéis eh, apuntaros directamente, jugar, aprender eh, Es un sistema suizo, ya sabéis cómo funciona Los que no, pues es el momento de encontrar gente de vuestro nivel, apuntaros y, y bueno, no, no perdáis esta oportunidad porque no sabemos cuántas seasons haremos. Yo ya dije que tenía fuerzas para hacer tres mínimo. Vamos por la segunda, así que no perdáis la oportunidad si, si perdisteis la oportunidad el, la, anterior, la anterior vez, ¿de acuerdo? Así que, eh, bueno, no, no vayamos más, no vamos a perder más tiempo. Dicen que Open, bueno, ahora lo van a contar en el chat, pero sí que tenemos, eh, está la liga Open que es para que todo el mundo se pueda apuntar y pueda subir a la Liga Pro, que es la que estamos casteando aquí los miércoles a las seis y media de la tarde. Entonces, eh, de momento, llevamos más de, 30 más de 30 inscritos en la Open. Así Dicen que... que pases el link. pasarlo pasarlo Yo no lo tengo a mano, así que estaría bien que la gente del chat lo pase, al igual que el Discord, para poder apuntarse a todo esto. Dicho esto, eh, son las seis y cuarenta vamos a perder mucho tiempo, sino que creo que tenemos combates muy fuertes, así que ¿qué te parece si empezamos? Sí, vamos empezando a ver, a ver cómo van los combates, tenemos Oniro contra contra Nemo primero, Oniro no sé si empezará con Van, es posible, porque es su, es su secundario y a lo mejor le apetece, y el que sí que nos va a sorprender es Nemo, que como de costumbre se va pillando el plantel y, y, y jugará con Platinum, que no lo, no lo habíamos visto nunca con Platinum, más menos en torneos. No, en torneos. Pero no. yo he jugado contra él la última semana, contra su Platinum y la lleva muy bien. ¿eh? Guay, guay, guay. No, sí, sí, a mí me gusta mucho y aparte es un personaje que no se ve aquí en España y, y es temible. Este personaje, eh, bueno, va, pueden ir empezando, pueden ir empezando. Pero sí, sí, cuando eh, queráis ir empezando, que... Así. Básicamente Platinum es un personaje que cuando salió el CF2 se empezaba a decir que era top tier. O sea, imaginaros que el personaje, poca broma, se decía que era top tier. Bajo, no está en top tier, pero es high tier. O sea, está una tier por debajo de, lo, de los tops. Es un personaje que yo creo que si no hubiese... Siempre se dice, ¿no? O si no estuviesen los, los reyes de arriba. Si pues sí, si no estuviesen los reyes de arriba, Platy sería de, lo, de los tops, junto con Amane, Kokonoe. Es un personaje es que... Eh, Balkenheim son personajes que los de arriba los, los eclipsan un montón. Y ella os sería. A ver qué están diciendo por aquí. No sé no, si, nos han, si, si nos están oyendo, pero que pueden ir empezando Pueden ya? empezar ya. Sí, sí, sí, sí, sí. Pueden empezar ya. ¿Lo puedes decir por el. Lo voy a decir en el grupo del Discord. A ver, que empiecen. Mientras voy a sacar. Voy a sacar el chat para poderlo leer perfectamente que esto es algo que me he olvidado de hacer y vale ahora sí ahora creo ahora todo bien todo correcto señores todo correcto bueno. y bueno darte la enhorabuena ¿eh? por haber entrado ya os, ya, os, ya os dije que en la open es importante quedar en buena posición por esto porque la... imaginaos que cambian las normativas que se añaden más jugadores o lo que sea pues o alguno baja que esto por temas de trabajo y siendo cinco semanas es Puede pasar, pues entra al siguiente ¡Venga! ¡Directos! Ya, ya estamos, ahora sí que estamos En pues esta... No, Uniros se pilla Naoto, eh, que va fuerte va. No, no se quiere combate. regalar No, no, no Ponlo full, Musa, please Bien, empieza pues No sé si harán button check, por cierto Creo que no, no Parece que van directos, ¿no? Han ido directos Vale, bueno, eh, perdónate, ¿eh? yo tenía la voz un poco descuad descuadrada, no sé si tú lo tenías al revés, así que yo lo he muteado porque me, me molesta tener... Bueno, va un poco con delay, ¿no?, el audio, pero bueno, se al puede, se puede sí, seguir, no. al revés, vale. Sí, sí, sí, sí así que me estaba spoileando, así que bueno, vemos eh, aquí, uh, muy bien, el combillo va a tener difícil, eh, Nemo que con su Platinum, que sería su cuarto muñeco, la verdad... A ver qué hace. Bueno, cuarto o, o decimos quinto, no sé. Pero... Decimo quinto. <risas> porque cada semana se pilla uno diferente. Pero que, que sí, a mí me ha sorprendido que he estado jugando, ya os lo he dicho, bastante free plays contra él. Que la lleva muy bien por el poco tiempo que creo que lleva jugándola. Quizá porque en su día jugaba, jugamos mucho contra, contra Kai, que ahora es un sí, player. Y era su personaje y, oh, más o menos, supongo no que se la conocería de la época. No hemos comentado que le quedaba un trozo de vida, lo estaba dando por muerto y mira, ¿eh? Lo que pasa eh, que... Aún, aún el... le va a remontar. No, <risa> y uf, con tanto poco tiempo era, era prácticamente imposible. Y bueno, para los que no estén fam familiarizados con el personaje, es un personaje que se basa en los objetos que tiene ahí debajo, que le van saliendo a rando. Eso, sabes tiene... el es Vemos el siguiente, sí. cuando se cuando se le acabe o lo quite, el cual le va a llegar, pero el, el siguiente del siguiente no lo va a llegar, no, no no lo ve, entonces tiene, al menos sí que sabes cuál te toca, pero en esto Plati es un personaje que tiene que improvisar mucho con el ítem que le toca. Sí, sí, que es, es lo realmente complicado del personaje, ¿no? Saber jugar con todos los ítems. Porque está muy bien que te salga el bate o el gato o yo qué sé, pero cuando te sale uh. algo que, que quizá no te... Dices, ahora preferiría tener lo otro, pues te tienes que exacto, adaptar. Exacto, el combo normal de genérico del muñeco es, es fácil, pero no llegas a ningún sitio con el combo normal. Es La gracia es el hacer los combos, aspersiones, hacerlo, hacerlo todo teniendo en cuenta el ítem que llevas. Y aquí le da... El overhead se lo ha saltado con, el, con el, el, el overdrive y bueno, ha pasado lo que ha pasado. Pero sí que es muy interesante esto, que con, si probáis a Platinum no os fiéis y digáis, ah bueno, los combos sin ítems, pues así. No, no, no, no que la gracia está todo lo que pueda hacer con el ítem, todos los combos, la improvisación que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Pensad que un ítem puede tener hasta play después de terminar. Eh, no sé qué se están diciendo, por, por cierto. No sé, no sé a ver. No sé. Bueno, parece que continúan, no, no, no creo que se quejen de lag ni nada. yo no Al menos a, a nivel Ay, de espectador no cierto, he notado nada. Se han dejado el, el, el tag de Oniro, Wizards. Que son ¿Mm? los, de los que están aquí, de los que están <ríe> promocionando la liga. Sí, no, no, está, no estaban, en la, porque no cabían <ríe> no, los de todo. La limitación de caracteres ¿no? No, más que nada porque hay nombres más largos como el aguerrido y ya casi me sales, <ríe> ¿sabes? Ya casi sale solo eso. Entonces a la hora de anunciar no, no se ponen los tags, pero a la hora del juego, sí. Bien, aquí reventando la... ¡Ah, ahora lo ha hecho! Ha entrado por fin el... Nemo, el combo de suerte que le pusieron muy fuerte, el combo de lo... del fuego para no poder hacer para poder hacer sin ítems ni nada. ¡Esp! No sé qué ha pasado. Vale, hemos tenido, un... creo que ha sido un problema de, de espectador. ¿A ti también te ha pasado, revés? Bueno, eh, ha habido un, un pequeño lagazo, pero ya está. No... tampoco sé si lo han notado ellos. Ah, un pequeño lagazo. Ah, yo he visto que se ha parado y, se ha re... y luego ha ido súper fuerte. Bueno, un... eso, a eso me refería, sí. Ah, vale. Vale, vale. O sea, tú has visto cómo han ido volando. Yo creo, que, yo creo que a ellos les, les, les ha ido bien, ¿eh? Que no lo han ¡Wow! notado. Este Esto lo mata, de ya. confirm. Empieza fuerte, ¿eh? A ver, también es empezar fuerte la liga con este combate, ¿eh? Nemo contra... Contra un hilo, empieza muy fuerte Y... A ver, es que... Oh, ha tirado hacia el otro lado, pero bueno ha, ha, ha tirado el ítem No le interesaba, se ha puesto el gato El gato es de los más interesantes El gato está guay, es de los más Comunes, es que tiene mucho jugar. rango Y sale súper rápido y es un buen starter También Sí, es de los, que, de los más De los que te acostumbras primero, también recordemos que eh, no vamos a ver tampoco un grandísimo nivel de Platinum, así que no me espero unas, unas figuras del 1000 del personaje, más que nada por el número de personaje que tenemos. Y aquí se le rompe el martillo. El martillo. Esto, esto, se le fue. El martillo, si le El martillo, si no lo cubres con barrera, te, te, te rompe la guardia te directo. Rompe. Muy bien, esa figura, sí, señor. Como hacía con el Swallow Moon, el, el overhead, como ha buscado. Pero bueno, se come el combo de Onido, 2500, Oto, Las Death, no sé qué está intentando, pues se está comiendo todo el rato a De. Y Coman Grabseck. Venga, ya tiene la Sartén, tiene Comunista Robert aquí lo tenéis. Combo, es de los mejores, el... ¿eh? La Sartén. Sí, te da, te da el overhead. Es que ese overhead Pero... es rapidísimo, lo, lo tienes que adivinar porque... Y, y aquí el... lo tienes, es el que le va a dar la partida online, le puede dar la partida a la Sartén. La Sartén del Amor. <risa> sí, sí. Muy bien, combo de, de Overheading to Reca sin potencial. y ¡Olé! Ese 5B, que tienen, aunque parezca muy pequeña, tiene muy buen alcance, Platinum y hay que aprovechar. No, no, la, la Platy tiene bastante rango, ¿eh? es un personaje que puede jugar fácilmente a una media distancia, así a pokers. Aparte es un personaje muy divertido. Es muy divertido, ya sé que mucha gente está. Que, que no le mola. Mucha gente la odia por el concepto de Loli, ¿no? Que, que es el personaje. Yo la encuentro súper interesante. ¡Hola! ¡Oh, el Phantom Paint, pero bueno, ha fallado. Toma, el Shoryu, que es el, el bate, es el Shoryu que tiene. ¿Veis? ¿vale? Luego tiene. El una de botón. Y ojo, combo de pogo, lo tira y están eh, Tiene. Lo, va, lo va, ¡No! Buah, wow, están los Ah, pues mira, ya ha salido bien, ya salido bien. El combo, uff, este combo me, me da miedo, eh, porque online, ojo online, eh. Online, ya te digo que cae, juega mejor de lo que te puedas creer por el poco tiempo que llevará jugando. Bien, bien, pues 1-1, uno, uno, eh. La, a mí, Plati es un personaje que le tengo muchísimo cariño, me mola un montón. Eh, Para mi gusto lo juega mejor que el Aracune, que le ha dado bastante más tiempo. Eh. Quizá porque la Raccoon, el Aracune, concepto de personaje, también es más difícil de, de llevarlo. Sí, tanto. Bueno, también, no, ojo la platia, eh, ya te digo, pero bueno. Y la gracia de, de Platinum como entró en el plantel, que llegó, los que no lo conozcáis, eh, el personaje, empezó a aparecer en Continuum Shift, en el modo historia, pues aparecía encapuchada. Ella es un personaje encapuchado. Y cuando salió en el Continuum Shift 2, en la intro, se ve la capucha, como se quita la capucha, y aparecía la, la magical girl esta, Loli. Y la gracia es que tiene varias personalidades, el personaje, y bueno, mola un montón. Y que depende de cómo, si estáis escuchando el sonido del juego, la voz, veréis que en cada partida pues es posible que tenga o una personalidad o otra y le cambia todo el set de voces. Es curioso, es un personaje muy muy chulo. Y ya no, nada. Pues un tan perfecto. chulo como le ha parecido al Rauna este Naruto. Naruto, ¿no? Un perfecto, un perfecto. Vamos a seguir muy bien. Buscándole a, a, con tiene muy bueno la burbuja de una patada tío. y nos tira para arriba. Shoryu, Bueno, más que distintas personalidades son dos almas en, en un cuerpo. Lleg Llegaban a ser tres, pero aquí ya son dos. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del juego y cómo ha seguido el martillo. ¿Cómo le ha dado combo ni screen? Sin gastar crash Trigger ni, ni nada. Eso es muy interesante. Pero con combillo de Naoto. Lo tira para abajo. ¡Oh! 5B. Es, ¿eh? Muy interesante. El, el 5B que a esa distancia no lo puede seguir con 5C. Tiene que hacerlo con 3C. ¡Oh! Uf. Uf. Muy complicado, ¿eh? Resultar sí. eso. Overhead. digo, perdona. Eh, Coman Grab. Coman grab. grab. Y. ¡Oh! El Suelo monito bajo. Yo le llamo el Nubul Quinton eso. Sí, el Swallow Moon. El Nubul Quinton, tío. ¿Cómo que están diciendo por aquí? Consejos para ¿Tú? vencer a Platinum. Saludos desde Chile, mira. Gracias por vernos desde Chile, primero. Sobre Consejos todo tener en cuenta ítem. Vencer... Tener sí. en cuenta el ítem, muy importante, porque con el ítem es donde puedes ver por dónde irá. Eso es... Si tiene no... el bate, no pegues. Que te, va, te lo va a tirar en la cara y sí. como un sorio. O sea, tú sabes, cuando, gracias al ítem, sabes el, eh, lo, cómo te va a poder entrar, porque normalmente es muy importante. ¿Qué es lo que te va a buscar? Si te va a buscar combos con más largo si te va a buscar el, el overhead, si te va a buscar un, un es, eh, spacing con el gato. Es que es muy... Si sí, sí, sí, sí, tiene el gato quedarte a media distancia, un poco larga Y los regalitos a mí me encantan. Los regalitos a mí es algo que me encantan los puedes pegar, los puedes saltar Que no van muy, muy arriba tampoco Si pasas por, por encima y sí, Muy bien el combo Sí señor Aparte, otro, otro dato curioso Es que el poke eh, hace un piedra-papel-tijeras Lo hace random Y tiene, puede tener prioridades distintas No se notan mucho pero si hacéis no, no un de, sí, Y si hacéis un Mirror de Flaty Y chocáis los dos el 5A Gana el que ganaría un piedra-papel-tijera Joder, vaya fricada No, no la sabía, eh no, pues este todo desde siempre, es ese, ese, Pero es decir, hace 5A y, y, y te saca un, un piedra papel tijeras, ¿no? Y depende es, de, de lo que sea, es, tiene unas propiedades diferentes. Un poco, pero eh, sobre todo cuando es Plati contra Plati, haces chocar el 5A y si los dos sacan piedra, hace, hace clash. Pero si pero... uno es piedra y otro es tijera, gana el piedra. Y si uno es piedra... Hostia, pero, gana, pero esto, esto es una fricada de las gordas, gordas, ¿eh? Muy gorda, muy gorda esta fricada. Es increíble. O sea, podéis probar haciendo en el, en el Tiny mode grabate a la, a la, una plati, hacéis que salte y cuando toque el suelo, un 5A. Y vosotros se dais al 5A en el momento en que toque el suelo, así haréis el, haréis el poke a la vez y veréis cómo gana el que, el que, el que tiene que ganar el juego. Y bueno, aquí, la, sart la sartén es lo que le puede dar victoria, lástima que ha fallado el combo la distancia, sobre todo se nota la distancia el más lejos es el, la tijera y viendo pero de, de startup y de... Eh, y básicamente lo mismo, sí, sí pero es, es curioso, es una curiosidad que hasta con eso tiene RNG este personaje vale el, Tiene doble hit, el martillo, muy bien Voy comentando sobre todo a plati porque al Naoto ya lo estáis empezando a tener visto en, en los jueves El Naoto ya está muy visto entre los jueves y, y, la plati y es las muy jornadas de, de la liga pues. Oh no, le ha salido en 6A Uf, le podría haber salido muy mal, eh ese 6A ha sido criminal Como que bien que se había cubierto Y eso lo a bueno. matar, que lástima que nos, se sabrá no no ¿vale? No, pues no ha fallado, Revers, pues no ha fallado. Uf, va tirando dos misiles ¿Quién va a tocar, va a ver cómo han dado hacia adelante. Eh, burst, burst, ¿Cómo por... ha seguido el combo? ¡Oh! ¿Te has fijado lo que ha hecho aquí Oniro ¡Qué es buena? ¿Cómo Pero que ha parado, que... ha parado para cubrir el el burst y ha seguido el combo. Sí, chico, sí, ah. sí, era un combo anti-burst, básicamente. Muy buena, muy buena, ¿eh? Uf. Se van los 5000 para arriba, ¿eh? parece que tiene de poco overdrive 5.000 <risa> eso es lo que hace que Nemo la, la gran desventaja es es eh, Nemo ante Oniro es lo optimizado que tiene Oniro a Naoto no, claro, aprovechar el claro, overdrive y, tal, y en Nemo no vamos a ver seguramente un combo optimizado de overdrive esto es por lo, la gran desventaja que tiene en este combate bien pero ya sí, es una decisión de Nemo de no jugar con sus sí, claro, personajes claro. principales Porque ya no te digo el ban pero se podía pillar a la mano Bueno, pero oye, la plati yo me alegro eh ver un personaje que casi no se ve y así la gente lo ve Porque está muy guay, mola un montón ¡Oh! No la lo podía haber continuado Niro Y presa, o se veía tres. La 3 a 1... Sí, 3-1. Bueno, pero lo está haciendo bastante bien para estar jugando contra Oniro, que es el favorito, es el que ganó la liga ¿Eh? anterior. Ganó, bueno, no sé si llegó a ganar alguno de los juernes que hicimos anteriormente. Bueno, que hicieron en Barcelona Fighters. Porque el, el último lo ganó Reiko. Y al anterior, no sé si lo ganó Oniro. Oniro, sí, sí, sí. Se lo están, están turrando bastante entre Oniro, Reiko, Thunder. Se lo hmm. están turnando mucho. Pero vamos, que Oniro es, si no el más favorito, de los favoritos. Sí, sí, por supuesto. ¿Qué dicen? ¿Preferiría que su diseño fuera diferente? Bueno, es una oda al mundo del anime este juego y una Magical que tenía que estar. Aparte, todos sus ataques... Mira, sí, soy encapuchada, un montón. Todos sus ataques son... Son nombres de series de Magical games. Todos. No se salva ni uno, creo. No, sí. sí Si te fijas, cada personaje podría ser reconocido como de un anime distinto. Sí. Y no, y no, y no que... podía faltar este tipo de personajes. No, por supuesto. No podía faltar. aparte No digo de los primeros personajes, pero cuando salió yo me acuerdo que, que todo contrario ahora. Que supongo que ahora sea... Se ha abusado más de este estereotipo, ¿no? Pero cuando salió Platy, me acuerdo que la gente le mola un montón, que rompía, rompió muchos esquemas, rompió bastante, fue el palo, hostia. Yo me imaginaba distinto, viendo que tiene varias personalidades, tal, el gameplay, y ves la magical girl y, y como personaje mola un montón, es que es eso, la gracia, la gracia es esta. Y bueno, vemos mientras estamos explicando esto cómo Niro acaba de ganar este primer round. Es que con Oniro los rounds a veces pueden es, ir rapidísimo el personaje tiene tanto daño Eso también No sé si te has fijado, pero le ha salido tijera, pa papel, piedra le ha salido <ríe> cuando ha ido pegando Mira King Rasta está por aquí, que jugaba con Plati porque él es eh, uno de los mejores Faust que hay Mejor jugador de Europa de quintillera a mi opinión Y claro, como jugaba con Faust aquí eh, jugaba con Plati en el CF, igual lo ha Guau, eso era... Este combate ha ido volando. ¿eh? Irremontable esto. Y Nemo no, no va a cambiar, ¿eh? Nemo, ah, si ya si no ha decidido jugar con Platy, pues seguirá con la Platy. Es su forma de motivarse también y... Y a ver, todos sabíamos que Oniro es un hueso duro de roer y... Yo no no tengo tan clara... No tengo tan claro yo si se enfrentasen... El bank de Nemo contra el Oniro, o sea, contra el auto de Oniro en offline, ¿eh? Eso yo no lo tendría tan claro. no. Que ver, canaria, de, offline del eh. no Nemo tengo... con el bank es ya top, 3 de, de, top 3 de España o top 5. Top 5 seguro, top 3 quizá está la cosa más discutida. Está más discutida, sí, pero top 5 yo creo que sí, que no es Pero bueno, que Nemo junto a ti habéis estado los dos en la final del World Tour Básicamente, de cuando fuisteis allí a Los Ángeles No sé si Musashi se ha pirado Creo que sí, ¿eh? Porque no ha puesto el resultado Bueno, es 4-1, no sé, quizá ha ido a echar sí. un meo. Pero, eh, a ver, a ver pero aquí esta ya puede ser la definitiva. Sí, sí, sí. A ver, bueno, luego estoy por vosotros los del chat. Me, los, las preguntas de personajes, me lo, cuando termino el combate, me lo preguntáis, ¿vale? Y respondo. Vale, van 4-1. Pues eh, lo que decíamos, que. Para aprender Ibiki, pues el Nezu, ¿no? Sí, y con con Mai tiene esa masa. Que es increíble. Japoneses, ¿eh? Estamos hablando. Muy bien, Nemo. Uy, ¿qué, qué, qué, ¿Qué? ¿Por qué se ha quedado quieto? ¿Qué haces? Vamos a buscar. ¡Oh! Lo confirma, lo confirma. La... Sí, sí, le has ido bien. Mira, mira. Aparte, qué estilo tiene con el 6A. Y pop. Vamos a ver. Si le consigue remontar, Nemo. Ya os digo. Yo contra el pan de Nemo no, tendría, no sé quién ganaría, ¿eh? no, no, no tengo ni idea de lo que pasaría, pero eh, bueno, es un jugador que online no, no sabemos que no va a elegirse su main ni que le paguen. Para un torneo no creo, en free place a veces lo saca, pero... Lo saca porque llevamos mucho sin jugar offline. Ya, ya, porque le apetece jugar básicamente. sí. A mí no me queda otra porque no sé jugar con otro, pero si no, también me lo tendría que plantear, eh, empezar oh, a aprender qué... a un, un kek online, al menos. Sí, sí, sí, sí. Muy bien, el copo poco de pocos oh, qué lástima. ¡Oh, ¡Cómo le ha saltado en la boca! ¡Qué bueno! ¡Oh, ¡El chartenazo! Ah, oh, el o sea. eso. ¡Otra vez! Venga, va. Hostia, pensaba que no, él había saltado muy alto, había saltado muy alto. ¿No lo matará? ¿Lo... Está, la... está un piño. El Astra es muy fácil de colar, el de Platy, y se lo ha gastado. ¡Uy! Ahora Venga. sí. Activa, activa. No te ocurre. Ese, ese overhead del culazo es difícil de ver ¿eh? también. Sí, lo que pasa es que también es difícil de continuar. <risa> por bueno, Yo sé, A mí, siempre que me lo mete, me hace combo. No sé si es... es tiene pocos distancia. pains ahí. Es un link, ¿no? Supongo es, es Exacto, es por distancia. Es, te tiene que dar el culazo cuando caes. Si está muy, muy ya, encima tuyo no lo puedes seguir, tiene que usar RAM sí. entonces por eso digo que a Platy el Overhead te lo puedes oler un poco pero claro, el 13 es tan largo y la gracia es esto, que el... que bueno, que Platy si ve que tú estás abusando del, de la Barrier para apartar le estás dando hueco para colarte el Overhead en combo que esto es muy interesante Es de esos momentos que mejor no usar la Barrier Sí a Platy es mejor tenerla cerca que lejos. Porque aparte tiene buen rango. Depende del personaje, ¿vale? Pero en, en mi caso es mejor tenerla cerca. Y... Uy, uy, uy, uy. 4-2, ¿eh? Es ¡Hostia! Ese golpe es fuerte. Bueno. ¿Por qué decir sobre de no usar Mine Online? Porque el juego, con... el juego es muy preciso. Tiene El tema de guardia es muy exacto y... El timing bueno, de los combos cambia mucho Los combos sí. son muy Hay combos muy óptimos, muy exactos Entonces, claro, cuando tú juegas Muy Cuando tú juegas muy en serio con un personaje Tú buscas lo óptimo y lo difícil Así que online Al, al intentar hacer eso Te frustras y Es complicado, es complicado Luego en tema guardia, pues claro cuando, meten, eh, cuando metan el rollback a lo mejor, ¿no? Sí, porque claro Nemo se ve muy afectado con el online, con, con Bang, así que por eso. Es que no... el dang, precisamente el Bang, cuando quieres hacer las cosas más óptimas, es cuando los combos son más complicados. Bueno, yo opino que. En plan, que, en plan de, de momento cosas muy precisas. En... Sí, pero eso pasa con todos. O sea, sí, sí, pero te este próximo... Pero lo que hace el Nemo, que te hace, por ejemplo, el resam con el 5B, en el combo bueno así, empezando con el 5B. Bien, aquí esto lo he dejado en positivo Es que recuerda el overhead de Yuri en Goff Es muy parecido Lo overhead de esta forma Y, y fíjate que lo ha, lo ha timeado en un sitio En esa posición Que si te sale bien, si te sale en block Lo puedes seguir, pero si no es tan positivo Que eso también eh, hay que tener Ha vendido ¿eh? Ha vendido, se ha vendido Sorry. Uh. Es que match point, ¿Cómo eh, le salta? ¿Cómo le salta en, en el wake up? Eh? Y, ¡Oh, qué lástima que no lo ha continuado! Muy bien, muy bien Venga, bien, bien Un zone de rushdown es el Hazama Ahí, como ha seguido en 5-A otra vez Muy bueno Está haciendo muy bien, ¿eh? ¿eh? Nemo, ante todo pronóstico con Que nadie se lo esperaba le está poniendo las cosas complicadas a Oniro. Y bueno, va a ser difícil, pero ojo, ojalá se plantee un 4-3. ¡Oh! Se ha levantado como si fuera el Guilty. <risa> el sorio de presa. Venga, pal Guilty. ¡Ale! ¡Oh! Bueno, da igual, sí, ha y sido y un yeah. setup. Era un reset, era un reset. ¡Hostia, esto Oye, va a. Pata, uh. Suerte que no lo ha confirmado. Sí. ¡Wow! Ha cancelado el Suelo Moon al último momento. No sé si. ¡Y ahora y es, es suya! Pain. ¡Está Phantom Pain! Oh, la trampa que... Chorriu va a tirar. Chorriu si tiene barra. Ha fallado la presión. ¿Cómo busca...? Eso si hubiese sido un 5. Me hubiese entrado ese 3-3. No tiene... Ah, le va a salir mal. No. Le sale mal. Le sale mal. Lo va a matar. Lo va a matar. Lo va a matar. Bueno, okay. ¿Seguro? Lo va a matar. Pero ha fallado. Vamos. Vamos. Venga, va, venga. Va. Creo que lo mata, ¿eh? Super... No. Pero por qué se le ocurra. Bueno, sí, sí, sí, sí. Pa, pa, pa, pa, pa, que no me fío. Sí. Sí, uh. sí. Quita bastante Dios. más de lo que parece este super, eh. Dios mío, Nemo, que se ha plantado el 4-3 con la Plati. Increíble. Increíble. Muy bien, muy bien. Ojo que no ha hecho las pirulas más conocidas de Platy, que como no se las conozca Oniro y las haga, se las comerá, ¿eh? Que tiene algunos, algunos cross-ups bastante interesantes, Platinum. Pero bueno, muy bien, ¿eh? Me ha gustado mucho esta. Venga. Oye, estás muy callado, ¿eh? Sí, es que mira, he hecho un <ríe> clip de este final de ah, vale. Ah, vale, perfecto. Se lo pasa Balmosa cuando pueda la pública. Vale. Chicos, eh, los que están en el chat si podéis hacer. Muy bien, la ha hecho la, la contra para que. La contra es muy fácil de castigar, se puede hacer muchos setups, pero como no la había hecho ninguna vez, está bien que diga, oye, mira, aunque sea una mierda, la voy a hacer. Así que empieza a respetar mi hueca. Y bien, bien, muy bien. Me encanta lo bien que lo está haciendo Nemo con Platino, Muy bien. Hostia. Vaya Sorio. <risas> y la presa se iba... Se veía venir, ¿eh? La presa, la verdad es que se veía venir un poco... A de... ¡Muy bien Qué castigo! Muy buen muy, Wispanis, muy tío. <risas> Buenísimo el castigo, sí señor. Lo ha visto... Lo puede matar, ¿eh? Lo puede matar. Lo puede matar. Ahora super y mata. Mm, le da el máximo de hits. Muy buena. 4.000, no está mal, ¿eh? Perfecto muy Ojo Qué que aún se va a plantar con el 4 a 4 aquí con la platina contra. Lo veo, los, eh. eh. Lo veo, lo contra veo, el... lo veo. El... Lo, veo. Hero, ¿eh? lo veo. Oye, yo te digo una cosa, eh. A ver, bueno, lo diré cuando si llega al 4-4. Con presa, ¿no? Presa. O se la estaba, estaba buscando, tocando. eh. O se la estaba buscando. Quita mucho daño. Mientras no falle online no Niro, esto está muy bien. El setup y... ¡Ole! ¡Se va 105A! ¿Cómo se la ha jugado? ¿Cómo se, nota que... <risas> ¿Cómo se nota que están jugando online? Y Dice, no me voy a cubrir, así que te voy a hacer mierda. El Shoryu, oh... Se cruce, y... no lo ha continuado, qué lástima. Ay, ay, ay. El campeón que está pasando mal contra Platy de... de Nemo. Que lo está pasando muy mal contra Platy de Nemo. Que se podría plantar con un empate. ¡Ese 5A! ¡Qué lástima! Uy. Muy bien, ahora el overhead empezado, lo está empezando a ver Oniro. No es demasiado tarde aún. Uff, no lo va a matar. No lo va a matar. A no sé que. hace verdad a... es quizá lo mata, ¿no? No, no, no. Y. Ay, ay, ay. Ahora sí. Ese instante... mm. ¡Oh! ¿Cómo se ha jugando todo el rato con el back Aprovechando la distancia y al final ese. ese champá. O B, perdón, el B. De cruce, que es muy bueno. A ver, match point otra vez. Uf, cómo, cómo se ha tirado así, tío. <risa> sí. Uf, lo está pasando mal Buen ahora. Topo. Muy bien. A oír, ha cargado, tiene a Sartén. Y aquí, la Sartén que le, a dar la, le puede dar la victoria. ¿eh? La Sartén es el, el especial antioniro. Toma sartenazo es que online por eso es casi imposible, eh. Y luego con ella me voy a hacer una paella. Eh, tira la burbuja. Ha petado la burbuja también. Oh, qué mal, eso no tendría que haber entrado. Uy. Muy buena. Recas. Shoryu está muy jodido. ¡Oh! ¡Ha rodado! En toda.. Eh, pero con todo el morro. Ojo que tiene a Sartén. Y la vamos, ver, la vamos a ver, la vamos a ver, la vamos a ver o no la vamos a ver. ¡Pum! ¡Uf! Lo no, ¡Oh! no mata. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Con starter, aunque sea de 5 ¡Ha fallado! ¿Qué, ha pas ¿Qué pasará? ¡Oh! ¡No! ¡Oh, qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Castro 3! Oye, muy buen resultado por esta, la Platinum de Nemo que nos ha hecho un, un espectáculo increíble. Muy buen resultado. La verdad es que me sabe hasta mal de porque ha hecho una remada. ¿eh? Que ya, con... ya te dije que, que a mí me sorprendió con la Platinum por el poco lo, tiempo que lleva. Lo ha hecho, lo ha hecho muy bien. usted qué guapo. eh La verdad es que ha estado, ha estado muy chulo el, este combate. Y a ver, a ver... Ahora toca Kevin Aguerrido. Que vaya entrando si pueden. Pues sí, muy, muy bien jugados los dos. Muy bien jugados. Ha hecho un buen espectáculo Adri con Platinum. Nos ha enseñado a la Plati a, a todos los espectadores de la liga. Un personaje que, bueno, que creo no voy a decir subestimar porque no sé lo que opinaréis, pero ha sido, ha sido muy bonito este combate. Muy bien. Y yo creo que se os ha puesto de corbata ¿eh? al actual campeón de la liga. Se sí, es tabaca. que ha estado a punto de meter el 4-4 y, y merecido. eh. Yo creo que Adri, al contrario que la anterior liga que, con Carr, que le pasó con Car en las primeras jornadas, creo mm. que al contrario, yo creo que con este resultado de primera jornada ante Oniro, recordemos, o sea, ha sido pan el resultado, me encuentro contra Oniro y voy a sacar a Platino, en lugar de, de Amane, me voy a sacar a platino que es un personaje que, lo hemos dicho, no la hemos visto en torneos, y, y plantarse casi al 4-4, casi. O sea, yo creo que esto es le va, le, le va a dar moral, en todo lo contrario a lo que pasó la semana digo, la, la edición pasada. Sí, sí, no y está bien porque desde que Akai dejó el, el Bluff, no hay nadie, aquí en España al menos, que la joven de Main, y... Y es un Se puede enseñar cosas eh. del personaje. Y, y, y a ver, y si no estás acostumbrado a jugar contra ella, se nota, ¿eh? Se me... No, no, se... es un personaje peligroso, ¿eh? Es un personaje que la tienes que conocer. Ya os digo, a mí me gusta mucho, me, me parece muy, muy graciosa, muy infravalorada y, y es, buena. es buena. Bueno, Kevin dice que si tarda está hasta... es que está en el lavabo, vas a saber qué está haciendo. ¿En serio? ¿Lo ha dicho? <risa> Sí, bueno, supongo que los nervios y todo eso <risa> no, En un momento estarán aquí, supongo Y, y bueno, después de, de este set no voy yo <risa> eso, Contra bien, no sé. Spinete Y luego la última contra es La, la última son eh, Thunder contra Reiko <risa> Sí, sí Terminamos Que es la reedición bestia. de la Grand Final del último jueves. Terminó bestia ver que a ver cómo, a ver qué hace Thunder porque pareció bastante bastante jodido eh por la Nine de Reiko. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que luego, al día siguiente, se la estuvo mirando y jugué unos third contra él. Y, y bueno, el personaje en sí bastante complicado ya, aunque no, aunque no hacía ni la mitad de cosas que Reiko, costaba mucho ganarlo igualmente. A ver... Es que el muñeco está como está, ¿vale? Pero, sí, sí, por eso digo. Y yo creo que el, el Van sufre contra, pero contra a Nine porque con... le, le controla demasiado el aire también. Pero nos estamos quejando de esto y también en la Liga tenemos a, un, a alguien uso, a, usando a la Es. ¿vale? Entonces, sí. por primera vez en, en España la gente está dando, se está dando a conocer. Aparte que es un personaje que online no es... Eh, a ti te va a dar problemas y ella va a tener problemas porque los típicos de online, pero personalmente creo que se puede, adap se puede hacer, adaptar bastante bien eh, Nine. Es un, por eso es un personaje que online triunfa bastante. Eh, tanto cuando queráis, ¿eh? Kevin eh, que entonces, creo que por primera vez se está encontrando la gente que hay una Nine en España muy dura. Ya se conocía, pero ahora que hay eventos online y tal, porque nosotros somos, somos una comunidad muy de offline y Reiko es una persona que aparecía una vez cada dos años en un torneo, como mucho, ¿vale? Entonces, claro, no lo tienes tan en cuenta y, joder, que ahora se ha metido de lleno con la comunidad. La comunidad se tiene que volcar online y tal. Lo hemos visto es que se nota, y no estamos diciendo que haya subido el nivel, que el nivel ya lo tenía es que la gente por fin lo está dando a conocer y se está dando cuenta de que de lo que es una nine buena, jugar contra ah, ella y, y que así nos ponemos las pilas para aprender a jugar contra ella, porque aquí en España eh, sí que es cierto lo que nos dicen muchas veces eh, gente como Sharin, que los españoles jugamos mucho entre nosotros, pero poco contra gente de fuera, y luego te vas a Inglaterra o donde sea, y te sacan la, la Nine, te sacan la Izanami, y bueno, aquí eh, en España no tenemos ninguna o sea, ni, Bueno, hasta el Reiko no teníamos ninguna Nine buena. O sea, seamos sinceros, ¿vale? Eh, Aparte de que luego hablaremos de elección de aguerrido, pues seamos sinceros. El... Hablando directamente del país más rival nuestro, que es eh, Inglaterra, el personaje más bajo del top 5 inglés es Balken. ¿Vale? Sí. <ríe> o sea, atentos, ¿vale? Del de top 5 inglés, el, top, eh, el personaje más bajo de la tier list que se pilla en el top 5 es Balkenheim. ¿Vale? Eh, que, que <ríe> Poca broma. Entonces, eh, claro. ¿El Susano es mejor que el Balken? Están igual. Pero yo diría, o sea, están igual, están igual. Están igual, pero para que nos hagamos una idea. ¿vale? Y también, que el Susano, el Susano, ¿vale? Decirte que está igual que el Valken que es lo otro que se pillan? Pues lo otro que se pillan son Nine y Tanami. Y tanami ¿Vale? <risa> es ¿Vale? eh, eh, que, ojito, poca broma. No, que los ingleses son listos, que no juegan por amor al muñeco. No, o sea, poca broma. Y bueno, ya tenemos aquí que estamos viendo que se ha pillado a Naoto, al guerrido. Toma, ¿cómo se la pilla de va Naoto contra Makoto. ¿Vamos a tener dos Naotos en esta liga o qué? No creo, no lo sé. No sé, no lo sé. Overhead. No. Uf, ¿Cómo se ha levantado? ¿Qué ha hecho? No he mirado en ese momento. No, no, que ha hecho lo el Kevin en el Wake Up le ha hecho la presa, se ha levantado con overdrive, podía matarlo fácilmente y ha parado el combo. No sé si lo ha dropeado o qué le ha pasado. Y a ver, ahora, ojo, porque este combate no lo tuvimos, ¿no? aguerrito no, contra... No, estos combates... Creo que no. No, no, este, los, los combates como los has puesto no habían coincidido en ningún combate de la liga interior. Ninguno, ninguno cuidado para arriba y con toma con el Shoryu y el phantom pen que se lo ha comido le da eso le va a dar no, no eso lo mata no, no. Lo ma no lo mata Shoryu y no lo mata y el Shoryu de la makoto sí. Míralo. vamos a ver eh lo tiene complicado bah, no, no era, era difícil Aparte que esta, esta patada del auto pega muy abajo, desde muy arriba y, y le ha castigado el antiaéreo. Hmm. ¿Y Signal? Con el Y-Signal e es el del, el del Stage of Race. Ah, vale. <risa> claro, es que él lo ve de otro color posiblemente. Él ve de personajes del Stage of Race por aquí, ahí, haciendo sí. cosas. A ver, ¿qué va? Porque tenemos muchas bajadas y subidas de este jugador. Y... A ver, Kevin es el típico que quizá le estás metiendo una paliza, pero él de un combo se recupera mentalmente y te, y te hace el comeback. ¿eh? Sí, claro, es, es que es muy bueno, Kevin es muy bueno, pero creo que dentro de, de los que están más arriba, porque Kevin es, sin duda está arriba y está invitado en la liga por, por méritos propios, Creo que es de jugadores en, más inestables. Te puede hacer un pedazo combate de Cristos o una jornada de Cristos como otra que simplemente pues le has ido mal. También porque es o, o, online, pero ya no es online. Le suele ocurrir, repasan muchas veces esto. Y ojalá... Pues bueno, se vuelva más estándar. Pues sí. Pero, sí, pero que Kevin es un jugador que a la que te encadena los combos y te ha quitado mucha vida, el tío... Se pone por delante Y cuesta remontarle ¿eh? Bueno, lo vimos en Lo vimos en la En la edición anterior, ¿no? Que en la primera jornada de Copa contra Spinete Perdió de bastante Perdió de mucho, un 5-1 Y en la tercera jornada, o la, la cuarta Se volvieron a enfrentar y se la devolvió Literal, Han, se la devolvió. Ha empezado bien, a este round lo ha ganado bastante bien Ahí, ahí Que vaya cogiendo Que se vaya calentando Básicamente, que entrando así un par de combos, que ya esté que ya no esté tan fallón como en el primer combate. Oh, hostia, esta, esta ruta que extraña, no sé yo si sale cuenta. Con... Yo creo que la ha improvisado, que la ha pillado así de una forma rara. No, no, porque lo levanta y entra al 6B, pero luego un 5A para seguir, no, no sé, no sé yo cómo de buena es. Porque no se la he visto nunca esta ruta a, a un no, es que no, no se gusta. No lo improvisa, dice, ¿sí? en ah, no, no, así. No, no, es que no se busca, es, es, es, eso no se improvisa, es que se No, pero busca. quizá lo ha confirmado tarde y ha hecho... Bueno, pues me ha salido esto y punto, ¿sabes? Y overhead... Uf, suerte que lo ha fallado. Ahí, ese... Esa esquiva que hace en el combo, no sé si era para baitear algo o... No, ha sido fallo, ha sido, el fallo, ha sido el fallo de meter ah, ha el 236 en dice. Venga. Mañana de qué es el jueves? Pues no lo sé, ahora. Lo tiras para arriba. Combo, Shoryu, para abajo. Venga. Uf, ¿cómo buscaba ayer ante ello? Muy bien. Oh, qué lástima. Shoryu, ahora va a tener a la persona Uf, suerte. Solo ha cubierto, por suerte, que no ha castigado otro Shoryu. No va a parar, ¿eh? He tira reversals. <risa> y mañana 5 no sé, mata, lo mata, lo mata, lo sí, mata. No no, no pero no lo mata porque puede hacer no. burst. Puede hacer burst, pero tira al super. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Ha confiado? Oh. ¿Aguerrido ha confiado? Estaba confiando. De va a fallar, va a fallar. está confiando el fallo y ha triunfado, ¿eh? Pero bueno. Pues mañana es de Street Fighter 2X. El, el, el, el turbo, el, bueno, lo que juegan siempre de Street Fighter 2. Sí, el último. Imagino que. Sí, sí, con Marcade supongo también comentando y a ver que. A ver si Ricky TTT gana el torneo ya. Mm. <risa> que ha estado un Mario y se ha quedado cerca de ganar, pero aún no. Ganó, justamente ganó el de la semana pasada, que era de hacer strike. Hostia, <risa> sí, sí, que es como el, su, su juego secundario, al que juega así cuando se, se cansa un poco del, del 2X, se pone a hacer strike. Mm. Tú estás muteado, ¿no? Que estabas ahora? diciendo de que era el 2X Ah, vale, por eso no te estabas escuchando No, no <risa> Venga, a ver, 1-1 uno, uno. Toma, el, el, el 12 de anteaero Es de fuerte, eh. es, sí, es fuerte, sí. mírate En mid-screen le va, va a rozar los 4.000 Muy bien, en mid-screen combo Full mid-screen, 4.000 Bueno, Jorge Muy bien y ya, Kevin, oh, es, está, está, con, está con confianza ya, ya, ya, se ha, ya se ha puesto a tono y yo creo que nos va a dar la sorpresa, ¿eh? Ojalá, volaría mucho. ¡Toma! ¡Vaya creo, manera de levantar! Los Distintos, ¿vale? Lo levanta, lo tira y Shoryu, ¿vale? Muy bien, Kevin... Que la Makoto se te levanta con Sorio o con eso que se diría para atrás. O con el parry, ¿eh? Sí, sí, sí. Los tres, los tres reversas que tiene. Te la hace adivinar. A ver qué va a hacer. ¡Oh! Ahí, Uf, ahí el parry, ¿ves? Bien. Y aquí lo ha intentado de nuevo. Nos ha escuchado y dice, bueno, he tirado lo, dos de los tres reversas. Ahora vais a ver el tercer. Bien, ese short ese, esa presa en, justo en, cuando te libras. Muy bien. Uf. Vaya cambio de lado. Uf, lo que ha pasado allí. Y ha fallado otra vez el copo, pero se cruza. Si todo va bien o Aguerrido va a empatar el combate. No se deja. No te Ahí. creas, eh. Es tan como, ¿eh? Oh, está un combo, Que lo puede matar, No. ¿Ha hecho lo que me ha parecido que ha hecho? ¿O es que no lo he visto bien. Había hecho un parry, ¿verdad? Se ha regalado, ¿verdad? Kevin. No lo sé, pero ¡Oh! no tenía burst ni nada. Era confirmado el combo y lo mataba. Tenía no fin de barba, eh, tenía overdrive. No lo he visto, pero le ha hecho parry, ¿no? Por si estaba machacando el showroom. Lo ha hecho. Es que no me he fijado bien. Por un momento, ¿no, ¿no he mirado bien? Yo creo que no. Yo creo que ha habido allí una un circo de lectores del mil. Ya, ya, oh, pero que a mí lo que me ha extrañado es que tenía 100 de barra, tenía overdrive, no tenía mucha vida y lo podía haber matado si bueno, hacía un combo de los que él ha sabía que hacer. Ha ido a hacer un momento Evo. Uf, está confiando en el fallo. Ahora se le va la partida ya. Se le ha ido, no ha eh, tirado eh, ni el burst. Perder ese round que lo tenía ganado ha sido un golpe moral. Bueno, no creo, creo que está tranquilo porque quedan muchas partidas, pero... O sea, este último combate mil fallos eh, no tirar el burst respetar lo respetado muy extraño todo ha sido como no sé, los fallos del aguerrido tampoco se los esperaba mucho creo que Kevin tendría que empezar, tendría que asumir después de estas partidas que aguerrido puede fallar los, los puede fallar. no estamos hablando de un main naoto como Niro que es difícil que lo falle él los puede fallar y, y, si, y si los falla, bueno, pues... Y que tampoco te va a hacer el combo óptimo, porque Aguerrido es como a, aprendiz de muchos maestro de nada, que sabe jugar con muchos personajes y los juega a un nivel a todos bastante bien, pero sí. que no te va a hacer el combo de 7000 de vida con el Naoto. Es, es, el, es el precio a pagar de jugar con varios, eso lo de siempre, lo de siempre. Pero básicamente esto, ¿no? Que, Debería asumir la posibilidad del fallo y, y intentar tocar inmediatamente al ver ese, ese fallo, ¿no? Intentar reaccionar rápidamente y no dar por hecho de que no va a fallar. Que eso que es algo que, que nos pasa a muchos, que claro, los que jugamos a nivel alto, tenemos claro que, al igual que es raro que se esperen en nuestro fallo, pues nosotros no, no esperamos el, el fallo del rival, ¿no? Pero hay veces que no se puede. ¡Hostia, qué mala decisión! Por favor. Pero eso es porque ha hecho el 2A, ¿no? Que ha esquivado el story. Sí, sí, sí, sí. Tomada decisión además porque, hostia, quedarte sin. Sabiendo que puede ocurrir esto en... mm. con, Ma con Makoto, que los. Sí, tienes reversals y tal, pero los puedes bifear con facilidad si te los huelen. Eh, estamos hablando de un muñeco de que de un castigo te destroza. Eh, no te la puedes jugar. O sea, tirando. Bueno, bueno. Tirando ojo, story, ojo. Pues... Que aquí se le puede ir el round, ¿eh? no, no, no, no, lo va a matar. Pelota. ¿Pero está mix-up ya? ¡Oh, muy bien tocado! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿No? Lo va a matar, tira Burst ¿Y qué va a hacer Onir? ¿Y qué va a hacer de aguerrido? ¿Y si se viste? ¿Cómo se va? Bueno. Y ahora por fin lo ha colado uh -huh. Y ahí uf, uf, uf, uf, uf, uf. Pelota, pelota aéreo. Madre mía, madre mía, la locura ¡Y le tira la oh, pelota! <ríe> muy buena Ya usted zona yo a jugar al billar, él con el palo, le ha tirado la pelota allí, parecía eso el béisbol, ya. No, la verdad, hostia. Bueno, yo creo que ya se ha quedado tranquilo, ha la un parry. Ya se ha quedado tranquilo. Él, oh, él, no, él quería hacerlo. Su <risa> madre, la su objetivo Sí, sí, sí, sí. Buen ese... Bien, sí señor. Qué lástima. Ayuto. Ahí, se ha lanzado, pero... Si que le ha entrado... Pero vaya, lo dicho. Sí, hay, y eso que hace. hacer, hay que asumir que la reacción del fallo es posible que pueda, pueda ocurrir. ¿eh? El combo... Lo va tirando. Ay, ay, ay. No, Uf. otra vez. Es que deja de hacer eso. Que... Ah. Eso tiene, le ocurre mucho a que a que va a cosas. Es como de como muchas veces que es el palo me se mete entre ceja y ceja que quiere ganar con, con Astra a la veces, ¿no? Y, y puede llegar a, a perder la partida por culpa de esto o bueno de o incluso pues quiero meter una contra y tiene que meter la cabeza. Le voy a meter la contra, le voy a meter la contra y la intenta varias veces eso le, le ocurre le ocurre bastante y a veces debería, se debería no hay, hay que ir blanco. a hacer lo que toca no lo que quiere lo hacer y por ejemplo aquí reaccionar a, a una contra a un a un Chan B, cuando tienes un, el 6 a que tienes Uf. es una decisión no, están en un combo de los dos, dos. Sí. tira el burst y ya está aquí tira el burst, oh, tira el burst. pero por qué no la tira pero qué le está pasando Quizá era en plan, bueno, es el, no el Burst, igualmente no gano porque no podemos matarlo en combo. Pero ya bueno, nos ha quiero. enseñado Niro que el, el Astral se salta el, el Burst y, y lo puede seguir en combo, ¿vale? Pero. Mm. Pero es que lo podía haber tirado antes. ¿Sabes esto? Que cuando toca el suelo viene el 5A-12 Astral. tirarlo en el aire. O, o en el 5A. Muy raro, muy raro lo que está ocurriendo. Se está guardando el burst, no, no, no, sé, no sé por qué. No sé por qué. Estoy intentando asimilar el motivo. Bueno, pero... yo, yo creo que pensaba, bueno, es que si no tengo overdrive no lo voy a matar. Y, y esperaba que o que fallase o que no lo matase del combo. Pero quizá no ha caído en que te mataba de un astral también. Podría ser, podría ser. Podría ser. Ejemplo de demacia. La <risa> condicionada no tirarlo. Bueno. Teniendo la situación esta anti burst que tiene, que tiene auto en el aire. Pero o sea, cuando ya te queda no te tan te poca vida quiero. es que cualquier starter te mata. Es a la que ves el hit. Pues tira el o sea, burst no, y no, te la posible. juegas a que lo pare si el otro lo intuye, pero ¡Eh! no, sé, eh, no sé qué pasa. Estaba distraído aguerrido. pero bueno, parece que vale. ¿Dónde tirarlo y por qué? si bien. <risa> vale, bien. Aguerrido. Tirando la, los des. A ver, ¿qué va? Ahí. Ya se lanza. Bien, bien. ¡Hostia! ¡Cómo Oma, la ha la dado! Qué, <risa> ¡Qué lástima! Qué lástima. <risa> ¡Oh! ¡Cómo la ha pasado! Se vende, por ¡No! Encima. Ya, ha tirado el surrio. El surrio, bueno. Y aquí ya veo el Sorriu. Bueno. Raro que no haya salido en nila. No, no. Lo ha he hecho bien. Uf, que se ha vendido bien. No es no, no demasiado tarde. Bueno. La, la, ah, la pelota de antiaéreo. Sí, está bien. La va colocando. Mm. Pero... Aunque trae de, como le da, pues mira Bueno, a ver, a ver, Kevin no puede dejar, puede permitir una... Es que si ya, breta. si se pone 4-1 ya es muy difícil Ahora tiene que ser un 3-2 o casi ya se va al set hmm. Quiero que están diciendo, Niro, estamos hablando de alguien que es capaz de hacer Rapid, Cubrir, Burla y luego un Torre, <risa> va. Estamos hablando de esto es, es increíble, sí, sí, sí, es increíble. O sea, la verdad es que hay. Antes he, hemos, he visto otra cosa de David Rilo, no, no hay que documentar porque voy a esperar un poco a verlo. Porque puede ser que haya sido por culpa del online, un fallo de input, pero me estoy creyendo que no es así. Vale. Me estoy creyendo que bueno, no. Con esta partida ya está casi dada. Bueno, no que... sé, eh. Bueno. Este señor. Sí, pero hostia, es que el, eh, ya está. Tenía full recurso y el otro no tenía nada. Muy bien, muy bien. Bueno, 3-2. A, a ver si Kevin se relaja un poco, se tranquiliza y, y puede meter el 3-3. Porque el, es que el combate anterior lo tenía. El, el, el, el combate es en el. No sé si era el anterior o en el 1-1. Sí, sí, y lo tenía, tenía y... lo tenía. Lo tenía clarísimo. Lo tenía un combo que, que no sé por qué no lo ha seguido. Y un combo que normalmente el de te hubiera matado fácilmente. Venga, a ver, a ver. 3-2, ¿eh? En un, aún puede quedar mucho. ¿Te lo está pensando o no? Bien, bien, hace bien. Podéis dejar pasar el rato. No sé, no sé el estado que puede estar ahora mismo Kevin. Va, estaba comentando simplemente. El buen averrero ha sido moldeado por el Netflix. Sí, sí. Bueno, aún no hemos visto ni una presa lila a final de combo. ¿eh? Bueno... Yo creo que la veremos pronto, eh se la, se la guarda para el momento en que menos te la esperas Para el momento final, ¿no? Sí, sí, para acabar ahí el, el set al el FT5 Para hacerme enfadar a mí como caster, sí, sí. Yo creo que lo sabe, sabe cómo me pongo Como caster ver eso Sabe que es una cosa, que solo, solo va a colar una vez Y la tiene que, tiene que escoger bien el momento Y que la gente lo va a odiar por ello Y lo va a sí, hacer sí, sí. Es así, es así este señor es el villano, o sea, quien no lo sepa, quien no lo sepa, pero o sea, quien se pensaba que el villano era otro villano es aguerrido y creo que el, el equipo que lo ha fichado lo sabía perfectamente o sea, es, concretamente es el malo del juego del Donkey Kong original sí, el Donkey Kong original ¿Vale? es un gorila y es el villano o sea, literal muy bien ¡Oh, qué buena! No ¡Qué buena, sí, señor! ¡Que no falle, por favor! No, no, yeah. eso Kevin no falla ni... ¡Bien, yeah, sí, señor! Pero ese combo te lo hace con los ojos, con los ojos cerrados. <risa> sí, sí, sí, sí. Yo creo que aquí, con sus suburbias, si está el, el jefe. Sí, sí que está jefe, el patrón, seguro que está de acuerdo conmigo. O sea, las cosas como son. Es el, es el villano de, del Donkey Kong original. Literal. Sí, muy bien. Ah, oh, ¡Uy, hostia, qué buena. buena! ¡Pero muy buena, eh! Estaba sí, en su sí. Mente. No, esto ya no ha sido tan bueno. Qué bien, a ver, a ver. El patrón y Muy bien. Combo de aguerrido. Phantom Pain para aumentar el daño. ese 5 d que. Creo que lo ha hecho como, no, la verdad que creo que lo ha es el, el, el, el offense 6 que hace el miro, pero al ver que ha entrado, lo debe haber continuado Fernanda, uh. tenía la boca tapada, nada. ¡Hostias! Mmm, si viene, vale. no. No, no Y... ¡Uy! Está, está un combo, eh, el, el, el aguerrido Y ya está, ya está, ¡Oh! ¡No lo no. hay, Ay, Dios. Ay Dios. Uy, uy, uy. A ver, Shoryu, hay Shoryu, no... ¡Oh, el antiaéreo! Uf, Está, es ver... estaba literalmente a un combo. ¿eh? <risa> sí, sí, sí, los dos. Bueno, el otro un piño, pero sí, sí. Vale, se muy bueno. Tiene un buen spacing ¿eh? con eso. Depende de qué muñeco Muñecos se, se tienen que acercar. Eh, no, es un, no es un buen zoneador vale, para que nos entendamos no, contra los personajes de, de larga distancia y que huyen. No sirve, pero para los personajes normalitos que es lo que parece que sea Oniro, digo Oniro, joder, Oniro, que sea Naoto, <risa> Oniro. Que, es el, que es estar encima, en principio, ya, eh. los personajes que tienen que estar encima, Tira el lo bus. pasa mal, otra vez, me ha pasado igual, lo, lo pasan mal contra ese zoning de, de Naoto, lo pasan mal, entonces ese, es curioso, es muy curioso el, el meta, el Dark Oniro Sí, claro, es que el, el Naoto tiene. Cuando que el que es que <risa> el Naoto tiene esa sangre que te mantiene a raya, y la Makoto es que es un personaje que lo único que tiene para zonearte es la bola esta, que tampoco es que sea la leche. Ves, mira, acabo de ver otro paradismo. El también tiene la sangre. Sí. Cierta sangre para jugar a otro juego. <risa> la la a ver, sangre. A ver cuándo sale. Del <risa> La sangre de, de los mexicanos, ese del streaming de Elite Romance. Ah, ¡Qué cracks, tío! Los putos amos. Os juro que algún día voy a practicar para comentar. Igual. Manova, voy a hacer tío. una prueba. Míralo, voy a hacer una prueba. Y, y si os gusta, lo imitaré. Si no, seguiremos Hostia. de la misma forma. Tiene mucho mérito, ¿eh? Castear como castea este hombre. Lo sé, Lo sé, lo sé. Porque lo es sé. que... Es que parece que estés viendo un partido de, de la final de la Libertadores, tío. <risa> literal, literal. No, pero es que encima el tío se nota que sabe y que conoce el juego, porque te... Coment te lo comenta bien todo el rato. De los que están allí, te aseguro que no... <risa> que nadie no sabe, que todos van a saber cómo se juega el coche. Sí, sí, pero... <risa> Pero que, que es flipante que lo pueda comentar con la energía que lo hace. Que te dices que te está comentando un... El otro día vi un, un FT30, tío. Sí, sí, el fin de semana pasado creo que son fue... Los, que... Son los dioses. Bueno, empieza bien, ¿eh? Kevap Empieza bien. Yo creo que se va a, se va a plantar un 4-3, ¿eh? Ahí, combo. Bien. Tira. Mm. ¡Hostia! Otra vez el antiaéreo ahí. Y ahora no va a matar. No, no, no mata. No sé si valía la pena, ¿eh? Ese... Bueno, sí, porque. Este no? Overdrive. Yo lo hubiese hecho también. la lo ¡Oh! ha matado y tal, pero. El combo que te hacía te dejaba en la misma situación que si no hacías overdrive. Porque, no, porque lo, era, era básicamente un reset más y lo matabas. Yo creo que lo. Lo había levantado ya y al levantarlo ha dicho Tirolo, lo ha decidido, sí, lo debería tener tan en la cabeza El entrar y tirar eso Que lo ha buscado Y eso no, no ha sido una mala decisión Overdrive a veces te dopetas Muy bien como usa el 13. Y ahora oh. Vamos a ver Porque Kevin es de los que se guarda Pirulas para el final ¿eh? Y estamos en, en Ft5 Buena, muy buen cazado a los dos, eh. Muy buena a los dos. Uno para sí, evitar sí. la bola al, al máximo y el otro para cazar, como lo ha cazado, Sigo, muy buena. La bola, que. lástima que lo ha aprovechado. ¡Bien! ¡Conversión! Ojo, ojo. Muy bien. La conversión. y Casi. La cola... Como le ha tocado? Tira el bus Ahora lo ha tirado. Ojo que se puede, se puede lanzar a y si ve la pelota. Uf, lo has ido mal. Y Shory, pero tira el bus también, aguerrido. <risa> Yo creo que se esperaba un cancel. o Porque muchas veces muchas se hace ya está. el Shoryu cancel en esa pero, situación. Pero ya estaba con el D puesto. Si ya estaban pulsando el D, que se ve la animación de la Makoto hmm. cargando la D, allí ya no puede hacer el Rapid. Entonces, se veía con el D… No, no, pero que digo que, el, que, es, que quizás el Kevin ahí te hace el ah, vale. cancel sin confirmar si ha entrado o no, ¿sabes? Sí, sí, pero digo que, que se ha visto cuando sale el C y mientras estaba cargando el D, allí es el momento que hubiese tenido aguerrido de tirar Burst miedo a que… Sí, el, sí, que, que tenía tenías parar. que tirarlo sí o sí, vale, porque ya te y, y, y Kevin no podía cancelar de ninguna forma ya… Ya estaba con la animación del deck. que solo puedes ver con Makoto. Si no lo hace, sí. Pero en ese caso, no, eh, no podía haber hecho. Pero bueno, se ha plantado el 4-3. No está perdido. ¿Aún, aún le puede dar la vuelta. Sí, sí. Puede pasar. Uf, ¿lo sí, confirma? Lo confirma el reset español, tío. Y... Muy bien, oh Lástima El fallo de InstaBlog seguramente Ha sido eso Uf, Muy bien puesto esos dos As Muy buen puesto Y Overhead, no va a tirar Burst Ahora sí que no No, Era ahora un... no vale la pena oh, eh. vale, no. No, no, va, no va a ganar este round igualmente La verdad es que Makoto Debería guardarse el Burst Casi siempre para, para poder confirmar Pero es que hay momentos tan obvios y aquí y ya, Lo ha hecho bien Muchas veces es mejor tirar el Burst justo ahora. Cuando estás al principio del combate y pueda recuperarlo al final. Ahora, ahora se ha visto la ruta que busca. Uh, ese starter puede ser dañino si le saca provecho. Le va a sacar. Vale, podía, yo creo que podría haber hecho más. Pero bueno, muy buen combo. Uff. Uf. Uf. Y no lo tira. Se va, eh. Se va. Se ya está va. muy, muy difícil, eh. Está buscando la remontada. La está buscando. No. Uf. Bueno, no le quedaba otra. Lo no tiene, le quedaba otra, sí. Lo tiene muy difícil. Lo veo imposible. ¡Uala, tío! Lo veo imposible. Y pues ya está. Pues 5-1. Hay 5-1. 5-3, pero... Este último combate creo que se va a ir con más sabor de boca, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Porque sí, lo había hecho sí. muy bien los anteriores, remando y tal, y se veía... Un... Yo veía más, más posible el 4-4 que el 5-3. Sí, la verdad es que... Llevaba rato ya que, que lo estábamos diciendo, ¿no? Que ha empezado, ha empezado mal, Kevin. Ya estamos deseando que despertase. Creo que ha habido un momento, ha habido un momento en el, en el segundo combate que yo creo que se ha picado él mismo en intentar colar todo tipo de reversals o el decir, yo también sé hacer un poco el de espectáculo o, o liarla. Creo que lo ha buscado también. Se ha encerrado a la contra. Unos cuantos combates y luego ha dejado de, de usarlas. Y es cuando por fin lo hemos visto liberado, ¿no? Y eso bueno, que ahora me toca a mí, yo ya me salgo, ¿no? Del. Pues sí. De aquí. Sí, sí. De aquí. Sí, sí. Ya, ya no vuelvo, ¿no? A castear después. Ya, semana que viene. Bueno, pues Fíjate. me voy a jugar. Un saludo a toda la gente que esté por aquí. Y a ver <ríe> cómo mueva. Venga, que entra Nemo por aquí. Mucha suerte. Venga. Pues lo que digo, creo que, que a, a Kevin se ha notado esto, ¿no? Se ha notado la bajada. Tienes que quitar el, el ninja reverse. Bueno, oh, ya lo quita. Pues Creemos que. Pues eso, que ha salido apetado. No sé si ha apetado. No. Reverse, estás aún en directo, tío. Ahí, ay, ahí. Ay, ay. Vale. Pues lo dicho, creo que Kevin se Ha, ha habido un momento que. Bueno. Se ha visto ¿no? la progresión del combate. Cómo ha habido un momento que se ha centrado que quería colar eso, yo creo que incluso, incluso ha habido un combate que ha dicho: Tierro de Herminarro con Astral, y puede haber pasado, conociéndolo seguro. Y a partir del ter de cuando ya iba tres victorias de ventaja o cuatro, no lo sé, por parte de, de aguerridos, cuando hemos visto despertar a Kevin, lástima del final, el, fin el final, uh, pero bueno. No se puede ir mal. No, no veo un mal el resultado, 5-3. Sí que sale mal porque se ha visto. Este, este despertar se ha visto. Y bueno, creo que ya tenemos a Nemo. Hola, Nemo. Hola. Sí, mira, sí te escuchamos. Te escuchamos, Adri. Confirmo lo de Ascal. Y, y lo de la contra también, ¿eh? Kevin. Lo tengo tan claro que la contra... Te has puesto entre ceja y ceja que querías colar la contra y cuando lo ha metido, falla el combo y ha dicho ahora lo voy a meter otra vez. Pero ha habido momentos que ha sido del palo... Veo de un chambe un Air rise B, y en lugar de meter la contra, en lugar de meter 6A, buscar la contra, vale, muy pues... español. Míralo, sí. aquí está. Ya, ¿Ya, ya me lo he puesto, muchas? ¿no? La... Ahora... Sí? Pare, Perfecto. Genial. Pero bueno, ha sido muy buen combate. Buenas, Adri, no te doy demasiado tiempo porque ya empezamos. Vengo pero... aquí a salvar el stream, colegas. Hola. Qué crack. Hola, tío. todo el mundo. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Muy has, bien. Has tratado, Primero tío? hay que decir, aguerrido, eres un teleñeco. Es que es muy gracioso, ¿sabes? Porque es así como bajo y mientras está jugando parece un teleñeco en su escritorio. Qué cabrón, pero si no lo estabas viendo. Yo sí, yo sí, yo sí, yo tengo poderes mágicos. Bueno, bueno, vamos a ver tenemos a espinete contra revers es un combate que ya vimos a ver antes de nada vienes enfadado o vienes contento a ver tengo cabreado pero es un cabreo ligero ya se me ha pasado vale vale vale ok, a ver, okay. O sea, ahora, ahora me voy a cabrear más porque el chavis <risas> no juega como me gustaría que jugase madre, pero la bueno, madre bueno o sea igual ya estamos mira la primera mal ya porque espinete ha usado el primer boost con el primer golpe el cual no podía hacerle apenas nada, solo le podía haber hecho 4.000 de daño, cosa sí, muy sí. fácil. 4.000 solo. Solo. Sí, se hubiese bueno, confirmado acá. bien. Y sí. Sí, también oh. vemos que Revers oh. se ha petado ya 8 kunais. 8 kunais. O sea, es algo que no estoy muy, muy de acuerdo. Reverse. Con Revers es muy normal. Pero bueno, le ha colado el 2B. ¡Ojo, Revers! Que viene fuerte, ¿eh, Revers? Y. ¡Oh! Muy bien. <risa> muy bien. <risa> la primera en la frente. Bueno, acabe de decir que aquí Spinetta ha tenido muy malas decisiones. Sí, en este es combate, bien. por ejemplo, cuando no puedes bustear de buenas a primeras de, de, al primer golpe, no, no es muy recomendable. Menos cuando en esa situación no oh, podía sacarse sí. los cuatro sellos como tal. ¿Sabes cuál no le valía podemos, la pena? Por cierto, ¿podemos confirmar Spinete Bebe Zack Player? Que vemos que va con el color de rubí. Eso, eso pregunto a él, o sea, a mí me, me repugna. Es por eso. Pero bueno, eso me, es eso me es da igual. Sacarlo. O oh, sí, sí, sí, como le el 6B, pero no, no hace rápido ni nada, no quiere. Le está intentando colar otra vez el y aunque eso, que no le, no lo va a colar porque Revers no es consciente de ello. No es consciente. Y, y ese, y ese Muy fusil, ya lo, lo tienes que utilizar cuando el otro sabe que lo puedes hacer, porque ah, es un funcionamiento. Entonces, cuando el otro es un ignorante, no. no claro, hay, que tener, hay que tener en cuenta que hay mecánicas que si el otro es un ignorante no funcionan. Es que claro, también, ¿verdad? Entonces, ahora, ahora, ahora que Revers no tiene barra, Uriol no tendría que tener miedo a presionar. Oh. Muy bien, Porque eso, Xavi, el eh, por Revers, le gusta mucho eso hacer instant block a super, Es sí. un crack, eh. El tío, ¿Cómo los confirma? Le sale bien, pero puedes explotar esa debilidad suya. ¿Cómo se nota que estás enfadado. Oye, por cierto, ya que estás on fire, aprovecho para beber agua. Toma, disfruta. Tienes vía libre. Bueno, vale, pues. A ver aquí ahora qué sucede, porque no, normalmente el, todo cabe decir que el matchup de S y Bank es ligeramente a favor del Bank. Porque el por cómo funcionan las contras y la presión de la es el bank puede tener mucha mucha ventaja en todo en todo esto pero claro la es sigue siendo un personaje que es muy muy muy muy bueno y muy muy fuerte tienes que el bank tiene que jugarle muy el neutral de una manera muy sólida de todas maneras que le baitea el Shoryu, uno no lo cons... madre mía madre mía bueno también cabe decir que cuando eres bank te vale la pena cuando tienes la ventaja de ahí ¡Súper! Muy bien. Bien confirmado por parte de Xavi aquí, de Revers Por todo. Muy bueno. Entonces, va. Victoria para Xavi, la primera. 0-1. Hay que ver si Spinetta aquí se pone las pilas porque no... No es así, o sea, tú... Ya, él ya sabe cómo jugar contra Van. Se ha jugado 1.800 partidas contra Van contra el mío. Pero claro, o sea, no sé si... Vale que este juego pueda ser muy... ¿Cómo se dice esto? Puede variar mucho el estilo de un personaje, pero tú puedes forzar a alguien mientras se cubre a tomar ciertas decisiones. O sea, tiene que coger al chavi por el cuello y hacer que haga lo que él quiere, un wake up, porque la es puede castigar de todos sus todas las. todos los reversas que pueda hacer el. Puede hacer el Ban. Tiene que hacer, aprovechar aquí, zonerarle muy bien. Aquí se pilla el Cres. Muy bien castigado, ¿ves? Eso es a lo que me refiero. La es puede obligar al bank a no levantarse con mierda, porque las contras del bank las tiene, que, las tiene que hacer en presión. Por ejemplo, ahí. Ahí las puede hacer. En esa presión que ha intentado hacer el último instant block, podría haber hecho un 5D muy bien tocado por parte de Chavi. A ver cómo hace Loki de este sello D. Bueno, la, le ha salido bien. Vamos a ponerlo ahí. A ver ahora cómo lo puede hacer. Si sí, la presión 5C, 5B, 5C. Vale, no, que es estar aquí. no está muy atento. A esos ya, ya, overheads. Ya vuelvo que, a estar aquí, chicos. Que, que es online, que... vale, puedes tardar más, pero aún así cojones, tío. Es un overhead de 25 frames, cúbretelo. <risa> Oye, eh, veo que. Me he perdido a la primera, pero veo que ha ganado Revers, ¿no? Sí, ha ganado, ha ganado Revers, sí. Ya, esa bien, explosión, bien. hay que recordar que esa explosión es positiva en block. También no puedes castigarla. También ves, es un proyectil. Y ahora tú fíjate Uf. que uh. Revers. Estaba tirando clavos cuando no tiene bien, bien, bien, bien, menos mal Porque ahí iba el Xavi, Reverse, iba a hacer instant block, Day Funka y se le iba a llevar También hay que, hay que tener en cuenta que el Bank, sin clavos, pierdes mucho, mucho de personaje Y tira el clavo, pero no sale el clavo, o sea... Pero bueno. eh, por cierto chicos, recordamos que este combate pasó en la liga anterior, que le quitó el puesto Reverse, spinete a, a reverse, por decirlo de una forma, era aspirante y, y para quitar repuesto a spinete, pero spinete lo, lo guardó. Pero mira, han caído las cosas que... ¿Por qué ha pasado esto? Uh, han caído las cosas que... Los, Dios, es que... Nada que ¿Cómo no me puedo, me puedo tranquilo, pagar? No, no te falle, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo Todo está bien, Memo ¡Oh! ¡No, no, no está bien! <risa> entre, que el otro, entre que el puto espinete no le castiga las cosas y el Chavi le sabe bien, es que me empado, es que no, no, no hay otra cosa, no, no puedo hacer ves, otra cosa Cuando ves no mind, mine, tienes tanto nivel, es, no, es normal Aquí no, ahora... No ¡Hola! ¡No! ¡Qué bien esto visto! es Rápido, eh, no, no puede ser otra cosa, no se ha visto bien, pero... Aquí uh, ahora, esto si Chavi no la caga, se lo puede, lo puede llevar, lo mata, no se lo se mata, se mata puede de... pam, Entonces, Vale, también, también es suficiente. Eh, dos, aquí aquí cinco, hay que tener en cuenta que los clavos del banco pueden funcionar aquí muy bien. ¿Cuál es el problema? Que solo tienes cuatro oportunidades. Porque el clavo que tienes que tirar es el D, que son tres, tres. Si haces matemáticas, pues 4 por 3 son 12 y son todos Oye, los que tienen. gracias porque hay gente que seguro que no lo sabía. Vale, A ver bien. si hay gente que dice cómo Pero se ahora que, que tiene el es tutorial. ¿Qué pasaría ahora? ¿No? Hay ocho, ahora oh, hay siete. A ver, ahora hay siete, pues. El sí, último sí, sale tío, todo. Que, los, que, que, que vuelva el character select para tener 12 otra vez. <risa> vale, a ver, aquí ahora le consiguió hacer el... Falla el Oki. Y... Puta, no es muy común porque... El... No, no sé si el bank el bank la S tiene problemas con las hitbox del bank Por el tema de las animaciones, creo que un poco Según sí. que combo de mi screen Falla el combo, aquí un combo agachado ¿Cómo fallas un combo de la S? Ah, bang, cuando recibe agachado, tira la cabeza muy atrás Tira el cuerpo muy atrás y, bueno, Sí, pero no me hace. refiero a eso Me refiero, por ejemplo, en el aire El bank pues se pone como, se abre de piernas De forma muy extraña sí, bueno Sí, bueno, Aquí, todo... por ejemplo, el Xavi Uf, o ya o sea, Ha perdido la ronda Pero podría haber aprovechado un poco la barra que tenía Porque el... El espíritu estaba envenenado. El veneno le sigue chupando vida, aunque, aunque no si tú estás ve, presionando y le está envenenado, haz una blockstream, que pierda esa vida en bloqueando. Exacto, mal que mal, que pueden llegar a ser mil o más. Pues son 600, o sea, el, el veneno son 600 de daño. Vale, o sea, te va a quitar 600. 600, pues, sí. Aunque lavas hagas combo y eso, se, los 600 se, se acusa, lo que puedas se chilear, Pues mira, pues bienvenido sea. Sí, claro, o sea, por eso siempre que veáis un combo de bank, si el rival tiene 6, o sea, se le ha clavado un veneno, meter siempre 600 de daño. Siempre. Por eso a veces hay gente que dice, no, pero que el vanga hace muy poco daño. ¡No! ¡Error! Más, Amigo sí. ignorante, no es así. <risa> sí, que ves 3200 son 3800 realmente. Exacto, y cuando ves 3800 son 4400. Eso no, no, no sale notificado el, el daño. No, del... el veneno no sale no, sale, no sale contado. Bueno, sale claro. contado que pierdes un clavo. Lo mismo pasa a Rachel, que los combos tochos allí con, el, con los muy murciélagos. los castigado ese 5 4.000, pero como es que me ha bajado toda la vida. y claro, pone son 4.000 y a lo mejor te ha metido cuatro cofres. Sí, y allí dice… Se... ¡Uh! ¿Cómo no no sabe ni cómo lo ha hecho porque se le ha bufado eso. ¡Oh, me cago en mi vida! Las cosas que están pasando… Muy buena el combo, Spineze. No ha conseguido el pick-up, de verdad. Aquí Chávez oh, está wow. intentando bufar el hacer instant block super. Pero, Buen o sea, este. el teaming… Vale. El, ri no, no. el ritmo de los dos de, de, de Spinette no lo tiene muy bien pillado. No, no, no. O sea, y al menos en esta ronda Spinette ha sabido variar lo suficiente para que falle esos esos reversals en presión. No, muy buena. ¡Ojo! El ¡Ah, tío! Es que lo que le podría haber hecho una pena. Mira, ¿Es el COF? ¿Es el COF 15? Muy bien, eh. Es el Salto vacío, bajo. Es el COF, madre oh, mía. Aquí qué se qué va. Tío, bueno, o sea, aquí se ha ido mucho la castaña a Reverse, y a, a, a Spinetta también. Eh. El banca la verdad que tiene la patadita y el command Grab, es el Yori, tío. O sea, tío. ¿Sí, tío? ¿Taco? ¿No? ¿El Taco? ¡Hostia, se dice! Muy buena. Me había intentado hacer algo, no, no sé si por qué. No, esos es JDS en el aire, ¿no? Que tienen Recovery, chavi no. Es el... ¿Ves? Eso, pues, no, esos como no, no, no. tropeados es a lo que me refiero con el tema de la, jur, de, la jur, de la animación de hit del Bang. Tienes que timear los distintos tú ¡Oh! ¡Oh! Mierda, porfa! ¿alguien puede clipear eso? Que yo no, soy un patán del Twitch y no, no sé hacerlo, por favor. Que alguien clipee ese, ese, ese bus, porque el Spinete le ha quitado el alma, será arrebatado. Sí, sí soy es suya. Allí. Directamente. Literal, literal. Vale. 2 a 1. Aquí ahora, ¿qué puede pasar? Xavi lo que puede hacer es intentar jugar mucho más pasivo y mucho más... mucho más. Tiene que jugar mucho más catalán con los clavos. Tiene que ser mucho más catalán. Sí, sí, sí. No tiene que tirarlos tan a, tan a, tan a la ligera. Los tiene que utilizar lo que es para forzar a que Spinete vaya a una zona. Puede utilizar el Kunai B, que es el que rebote la explosión. Y también Lord utilizar el Kunai A. Ahora que decía eso, los dos son catalano, catalanos puros, Sí, ¿eh? sí, sí, de, sí. de, de la Cataluña. De activa, son de puros puros, ¿eh? vez, por ejemplo, ahí, ese 6D no, era, no ha sido oh, el eh. d que, que tocaba porque el Spinete uh. ha hecho el 6, su 6D y no el 2D. Sí, sí, sí. sí. Me pareció, oh, oh, al revés, no sé, no, uno de los dos, pero o sea, que tenía que haber hecho el 5D por el tema de de, de startup. Sí. Que ahora, aquí o se ha oh. una voz a segundo 70 Lo tiene mal, y con toda la vida Espinete, Spinete, ¿eh? con toda la vida Espinete, Spinete, esto puede ser muy mal, no, no quiere gastar barra pero bien que había quiere, pensado, pero... Ha no puedes hacer nada, no tienes clavos, no tienes voz. La verdad es que lo tiene jodido, uh, Como de remonte esto, flipamos Pero que, ¿por qué le he pasado ya por segunda vez? <risa> bueno pasar por segunda vez. se ha equivocado ahí eso eso sabes lo que era eso era un 6c porque claro, 6C. al intentar hacer porque para hacer el 2b en carrera en esquina tienes que buffar, claro. hacer el hacer 6 y 3 y mantener el 3 y luego pulsar el b claro, porque si no te entonces el se, le, se le habrá bufado al intentar hacer el 6 6c se le habrá hecho tan, de, tan mal, de tal manera que se le ha bufado el comand grab y eso y ha sido dos veces seguidas ¿eh? ¿Qué le ha pasado? Bueno, aquí para ahora Xavi tiene solo tiene tres clavos, tiene dos clavo C cruz trigger, está de eh. pie. Combo que no falle. No, ya no le quedan clavos. Claro, no le gusta, no le gusta plantarse en tu cara y otra vez. ¿Cómo le gusta plantarse sí. en tu cara y eh, Es le como gusta, le gusta jugársela, le gusta jugársela. No estaba no diciendo se nada, pero como... se, se nota que en este, en este, en este, ambiente no se le puede castigar eso a 8000 de vida. Se nota, se nota. Como, como aquel que espera que te levantes y te tira un shortriw, ¿sabes? Sí. <risa> no, Le demasiado prorrate. O mm, si tira lo verdad. Tal... ¡Sí! ¡Ahí tienes la palmada! Yo no sé cómo ha entrado, la verdad. También porque eso es una buena opción ahí porque con, cuando la, sí. la S te tira encima, por arriba, es Qué mejor porrate. hacer algo que te, que te corrija el juego, tío. Pues yo no me esperaba esta opción, ¿eh? Que ocurriese esto. Bueno, se lo ha cubierto. ¡Oh, ahí! ¿Ves? Ahí está. O sea, cuando el tiene barra, la, los que juegan es. Tienen que presionar. El botón C está prohibido. Está absolutamente prohibido. Ahora que no tiene barra, tiene que tirar los Cs. Que no se corte un pelo. Y ahí ha presionado. Oh, ha intentado hacer un Shoryu estando en muy negativo. Bueno, mientras estamos altos nuevos, os recuerdo a todos, chicos, que os podéis apuntar a una Liga Open, último día de inscripciones hoy. Así de que aprovechad y ya lo veis, que podéis subir a la Liga Pro si ganáis y si no, pues iréis a encontrarnos gente de vuestro nivel, porque es un, el sistema suizo, os lo recuerdo, ¿vale? Sí. Eh, eh, aprovecharlo, aprovecharlo Y si queréis que se os comenten las partidas, grabad las partidas y tal. Vamos, a, Cada vez estamos mejorando más toda la infraestructura de, de la Liga, es la segunda, va a ser mejor que la primera. Así que cada vez lo estamos esto eh, mejorando todo más. Así que si tuvisteis que... Era sí, también también que... cabe decir que los viernes tenemos quedada en el lobby 1 de España, en Steam. Allí que lo invadimos. Lo invadimos, lo imba, lo, lo invadimos y todos o sea, jugamos todo el mundo. Puedes jugar sí. contra gente mejor, mucho mejor que tú o simplemente buscar peña de tu nivel, cuasi pues te da un poco de corte, hacer una roba. Tenemos o sea, la envidia ya de, de Europa. Muy bien. Eh. mira ¿Ves? Hay otra vez, Espinete la ha baiteado muy bien. La contra ¿Sí? también, o se puede decir baitear, pero se puede automatizar un poco. Es una de las cosas buenas de la ES. Tú puedes sí. hacer dos veces el 2A-2A, el, el, el bueno, nada a confirmar a ojo algo. Y pues bueno, sí, bien, con Billo... Se, se saca, Gasta barra para cambiar los cuatro sellos. Para provocar... No se corta un pelo espinete, le da igual. No castiga okay. el 6D. Ahora hay que tener cuidado, porque Van tiene cuatro sellos. ¿Esto qué significa? Que pueda hacer el super de Command grab como bien hemos dicho ya muchas veces, y que todos los combos que tengan un D aumenta el daño. Los Ds aumentan un daño un 10%. Pero vaya, es que ahora como le zoneé, lo que pasa es que. Queda... ¡Oh, no, no! ¿Por qué? todavía no super! él todo... está machacando el super! Le está machacando el super de Command Graph! <ríe> ¡La ha he hecho rápido para romperle todo el ritmo! ¡Qué lástima! Yo quería ver el super. Yo no. <risa> Yo no lo quiero tío, creo que ahí le hubiese, hubiese servido más incluso hacer un contrasault rapid, sí. e intentar forzar el neutral otra vez, que otra cosa, ¡Uf! no, no tenía 100 de barra tampoco, ¿eh? tenía 50 no sí. tenía 90 y ten, le, le quedaba poco por eso, no tenía 90 y algo, madre mía, ¡Oh! como ha tradeado con esos kunais y todo, muy bien esos dos, dos A's por parte de Spinete, Vamos a ver ahora cómo intenta hacer algo Xavi Podría haber sido Safe Jam Sí, no, no, pero es que me parece no me parece que ahí sí ¡Buah, ese Fuzzi! Esa situación... ¿Cómo? Siempre que tiene barra se va a levantar con Shorri ¿Lo va a matar? No tiene... ¡No, tenía barra! rápido ¡Ah! Ese JD de el que yo no sé Aquí el JD, bueno, en esa situación de antes cuando tú haces capa a capa, la segunda vez capa te añade landing recovery. Yes. O sea, tienes que. El safe lo tienes que hacer mucho antes. Para ah, que no, por matemática puedas cubrirte. Sí, pero en momento. Es, que... es posible, ¿eh? Es posible. Pero me parece que en esa situación, en, en presión pura, no puedes hacerlo. Tienes que hacerlo después de. En plan, después de un 6D en a cierta distancia. Sí. Vale, 3 bueno, a 2 esto es para ver quién es el quién es el contramaestre contra del banco de, de, de Vip en la tarjeta de en la tarjeta eh Vip Espinete no Vip de, Espinete no es Vip <ríe> chicos no, es verdad tío madre Blau hay algo que quiere decirnos le quiere quitar el ¿O, o lo ha fichado Blau y no lo sabemos a ver <ríe> No pasa nada, es más mi corazón. Muy bien cubierto ese 5C. Oh, señor. No, disculpa nada, mira, nos hemos reído. Exacto. Aquí Xavi, ese 5B podría haberle destruido por completo, pero no, lo ha, no, lo ha, no ha llegado a confirmar. Supongo que habrá Uy, sido por el, el, el online. ¡Uy, ¡Míralo! Por fin lo, tío. Por fin fue la 1. Qué felices este debe estar. Y pumba. Y... va. Y ha sido combo. Bien hecho, bien hecho. Bien, para coger ahí el, el burst, con, para, con el active flow, Ahora, a tomar, jugar pasivo, el espinete puede Ahora. jugar pasivo y ganar toda la partida, porque a ver, el, el, el burst se te va a parar en 7, en 6 o en 7, incluso en 8, no en 6. ¿Sí? No, oh, ya está. No, pero como no. payatecho. He no, muy no. bien. Aquí, por ejemplo, la, le está castigando muy bien el... El tema de estar bufereando el super todo el rato en blog. Sí, sí, sí. Es sí. porque tú mientras estás haciendo eso, es muy difícil, por no decir casi imposible, usar el, el botón de libertad de agarre porque te sal... Como estás haciendo movimientos, te, sal, te saldría un movimiento. Sí, sí O sí, incluso sí. el propio agarre. En, en no te echarías. Muy bien, ahora Reverse, entrado, lo sigo el combo, bajo la capa. Uf, uf. uf. No, pero reverse, córtate ya un poco, tío. que De, de 40 wake-ups, 38 han sido salto de... Y... Bombillo, lo tiene casi necesario. No, no ha querido gastar rápido. ¡Ay, madre mía! ¡Castígale! Bien, hay que... Re, re, re, recordatorio, el van, cuando hace un coma grab en el aire, da igual lo que se mueva, al caer tiene recovery. O sea, aunque lo... tire kunai, se haga de todo tú, síguele. Eso no ¿Qué? entra, amigo. Ah. Eso se la, se la ha colado al intentar... Uf, suerte que lo ha arreglado. Al intentar buffar el Daifunka, le ha pulsado el D también y se le se ha hecho la picha a un lío. Eh, los nervios, los nervios. Uf, Uf, buen intento. Qué lástima que tiene recovery. <risa> sí, que putada, ¿eh? No es que sea algo con sentido común. <risa> Exacto. ¡No, muy bien! Ese. Venga, eh... pues saca los, saca todos, saca todos. ¡No! Eso era un... El... Podría haber sido todos los, todos los sellos ahí, bien frescos. No, es que... Muy bien castigo. No hace, se casta Rapid. Le va a hacer unos 3.000, 3.100. Está sin parar con él. El... Buen castigo del rol. Uf, no, no ha llegado a timear. No sé si podía haber... ¿Tú crees que podría haber llegado a capturar a el rol con el Crest? Sí, podría, podría haberlo hecho. Tenía... Uh, ¡Madre mía! Ese PC podría haberle destruido. Oh. Ojo que están bastante igualados. Uf, buen burst, Xavi no se ha cortado en tirar del burst. era algo completamente necesario. Y ahí, ahí lo tienes, pensaba Aquí que... Espinete ah, se ha tirado el moco. Se veía venir, se veía venir. Correr super salto dos veces, agarre. Es lo que pasa, cuando eres una mosca, pues te van a pegar con el matamoscas. Sí, sí, sí, sí. ¿4-2? Sí. 4-2 a favor de Spinete. Vamos a ver si... Es, si vamos Ay, no. a, a Revers espabilar. A ver si consigue adaptarse a este estilo de juego de Spinete. Vamos. El Spinet contra Revers. Vea el popurrí de, de personajes que tiene Spinete eh, en, el, en, el cuart en el cartel. Tiene a, a un Balken. Tiene a Testame. Y sale... Eso. O sea, vaya popurrí. Sí, además es un cabrón. Sí, eh. <ríe> con muñecos repugnantes. Muy bien. Y ese ahí. 5D ahí. No oh. puedes. Eso. Si lo quieres castigar, tienes que hacer un 5A. Pues sí, no, no quedaba otra. No quedaba otra más que nada porque el. el... ¡Oh! Oh, oh. ¡No! <ríe> ¡No! ¡Oh! oh. ¿Burset? ¿Burset? ¿Cómo es Bursed? ¿En mi videojuego? Muy buena, ha sido buenísima. así pues Drive. Sido... Lo sigue. Muy buena, sí señor. No lo va a matar, pero increíble lo que ha hecho Spinete. Muy bien tocado. ¿Tiene Muy... La... lo tiene bastante encarado Spinete. Spinete cuando se escucha el comentario, increíble, se sí, buenísima. <risa> Ay, ah, lo está manteniendo. Mira, está, si te fijas, ya es como la tercera vez que le fuerza el trade, el, el intercambio de golpes sí. con los clavos. Una por puta. eso a la S no le tienes que tirar el, el clavo D haciendo una tras hacia adelante. No puedes. Lo tienen, por, Porque te pasa eso. Uh, dos clavos. Vale, tiene el sello, por fin estamos viendo los, los sellos. Ahora Reverse no, eh. además a esa altura no le, no le clavaba un no ese combo, la S ES, es muy pequeña. Y coloca... ¡hola! Te ha ido mal a el castigo, ¿eh? No lo sé, vamos a decir que sí, ¿vale? Sí, sí, sí. Oh, ¡Ahora es tuya, Reverse. Muy buena sí. Bien, sí. bien, bien. O sea, ya te digo yo que eso no lo ha confirmado. Ha sido ha sido la presión automática que va a hacer 5B5C. Yo también sí. lo hubiese hecho. No, no vamos a engañar, ¿no? No vamos a engañar, ¿no? Pero eso Ay. porque es... Si te... Eso, para... eso te da mucho tiempo de combo. Para, para confirmarlo, a ojo. cuando se pues, este, este Burst en el último round que se juega todo, con lo bueno que es. Mm, es ese, ese whiff podría haberlo castigado con mucho daño. Xavi se ha visto ¿vale? bastante perdido. O sea, está haciendo una ronda de, de los espaguetis. Mom Spaghetti. Muy bien, ¿eh? A ver ahora ese short Ryu No venir. sé, o sea, no entiendo el por qué Xavi ahora de repente está siendo conservativo, muy con, muy conservador, que diga, pero no conservativo, un conservador con los clavos en la esquina, porque después, de, después ah, de un, de un, de un, de un J-12, tira el clavo B, para obligar al, al rival a levantarse de una manera. Yo creo que están muy nervioso, oh, JB. JB! pero de media pantalla, tío. Oh. Qué jodido. Qué pena. Spinetta se ha, con, se ha adaptado a la forma de jugar. Ay, Revers se lo ay, ha estudiado, ¿sale? tiene una agenda. Así, mira, tiene un libro. ¿Dónde tengo yo mi agenda? o bueno, tiene un ay. libro con... Ya, tiene apuntes. Apuntes como estos. <risa> diciendo, ¿cómo juega Revers? ¿Cómo juega Xavi? Pues así. La verdad es que no he visto a Revers en su salsa. eh aparte de nuevas... Hasta, la, Spinetta la ha controlado muy bien. Ya sea, Xavier a lo mejor estaba nervioso, ha fallado mucho, pero Spinete le ha forzado a jugar de una manera como estaba, estaba como en salud. Se estaba comentando al principio, le ha forzado mucho a jugar de X forma. También que hay que decir que Spinete le ha castigado cosas que en free play normalmente no le castigo. Yo he visto un Revers que, que estaba en blanco, he visto un reverse que poco a poco se ha ido acordando de cosas y eso que tú has dicho. ¿no? Hemos visto siete partidas y no hemos visto ningún clavo B. Después un combo y esos revers solo hacen. dos command grabs. Dos command grabs siendo no, revers. No, sí. Y combos de overdrive. No hemos visto ni uno. Cuando. Pero sí, él... es, o sea, me, me extraña porque es, es, es revers. O sea, revers sí. viene de reversal. Exacto. Y ha hecho ¿De reverse, pocos. Después de un 6D, de un 6D en block, te lo tira. O sea, hace un 6D, ha sido en block, te tira el overdrive y te busca el mix. He visto un revers en blanco. O sea, completamente en blanco. Yo creo que debe haber sido a presión, pero veo partidas... Falta, no hace falta ir muy más lejos Nos vemos las partidas de la Open Y era otro, es que era otro No sé qué le ha pasado Sí, pero creo. es que en la, en la Open no estaba espinete El amigo de era los ahí. niños claramente, no es, no claramente. estaba es su Bueno, piel. Es en el caso Toca la siguiente partida Con esta te vas a reír No, Antes, no tú, si me voy a reír, tío, no me voy a cortar policía. un pelo O sea, nada no. me voy a cortar vamos o sea, a hacer Yo policía. solo pido que si cierran el canal Me disculpo <ríe> Me disculpo ya por si acaso, ¿vale? Vamos a hacer publicidad. Primero os podéis apuntar a una a la Open, ¿vale? A Liga Open. Lo voy a recordar luego en el, en el Barcelona Fighters en el Time Show. Pero podéis aún apuntaros en la Open. Que por cierto, bueno, ahora que está revés por aquí, lo he dicho, no, ha, no he visto nada de lo que suele hacer. Dos command grabs en lugar de 20. <ríe> eh, Combos overdrive, ninguno. El clavo en B no hemos visto ni uno, ¿vale? El paraguas no lo suele usar. Pero bueno, los Bumpers hemos visto muy pocos, cuando Reverso suele... Sí, sí, sí. Y los pocos que ha, ha utilizado, los ha usado, excepto uno, que ha sido uno ahí en la esquina, en la esquina de derecha, que ha conseguido hacer bien el, la presión. Los demás no los ha conseguido utilizar bien. Sí, sí, sí. No sé. Bueno, Reiko contra Zunder. Button ay. check. O quizá no, no sé, Zunder es, es como es. A lo mejor ahora dice: Te voy a enseñar cómo no en se juega Blaslu, jeje, je, je, je. y se coge otro personaje. Lo hace, lo hace, ¿eh? ¡Hola! Poco, res bueno, poco respeto, ¿no? Pero ¿Qué, coño, qué poco respeto? No digas tonterías. No, ya ¿no? no, no conociéndolo, guau. Sí, pero, y bueno, a ver, ¿y qué, ¿No? colega? O sea, no No ya sé por qué lo está haciendo. Sí, pero lo está haciendo porque es un capullo, no un irrespetuoso. Una cosa que sí me preocupa de estos es que es, co es conocido es conocido que entre estos dos la conexión no suele ir muy fina. Bueno, es que están de punta a punta, eh. También de España, Cataluña, Andalucía. Eh, estamos, eh, estamos lejos que contra franceses eso tenemos mejor nosotros. Un segundo, eh. Vengo en 10 segundos. Bueno, pues eso. Yo supongo, vamos a decir, que el Iván, Thunder se ha mirado a la ES. Digo a la Esp, es que ya estoy que no estoy. A, a la Nine. Pero aquí acabamos de ver que ese concilio confirmado por Reiko ha sido porque el ha intentado machacar algo pero IVAN no puede saltar con el campo de gravedad Navy Pressure, uff, ese 6B que claramente era una barrera por parte de Reiko porque el 6B no se usa es un botón que te lo puedes quitar perfectamente con la Nine y no pasaría nada tenemos el combo aéreo, no consigue llegar a congelar mira, mira, mira, o sea, parece esto una, una serie mala de anime, tío, con las cosas de. se te transporta detrás de ti nada, no es nada personal, chico Así todo el rato, todo el rato, todo el rato. Bueno, primera ronda para, para, para, Rico. Ya estoy aquí otra vez. Vamos a ver aquí qué, ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa. No llega a confirmar bien, Rico lo tiene en la esquina con un backtaser, un back ¡Conca madre mía! estoy viendo a Funder o estoy viendo al Mick? ¿Quién me lo puede decir? <risa> como agarrar por parte de Rico. ¿No lo confirma? ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Qué pasa? Que por llevar a la bruja aquí... A... Esto es como el, como el Johnny okay. en, el rep, en el Rep 2. Que nadie <risa> se sabe las hitbox de su personaje. Cómo hacer los combos a su personaje. Además, <risa> si la Name va sola. es hacer el piano, el Do-Remy? Una do vez. Remis. Toma short. El siguiente... ¿Ves? Lo sabía. Es que sí, en el siguiente... O sea, el claro. Ivan, el Thunder, es una persona que cuando está en modo furioso... Pero es curioso que el modo furioso haya sido antes de empezar, o sea... Sí, yo creo que simplemente, estaba, como está estaba de vacaciones... y no. Normalmente lo había... hay una barra de super, y, y no la ha habido esta vez. Sí, o sea, yo, son, yo creo que como está no, está de vacaciones, está furioso que no puede, no puede poner la, la furia a... al trabajo, ¿sabes? Entonces venía cabreado bueno. ya de, de antes del combate. No puede, no puede. Lo que pasa es que es raro que haga eso, porque... Eh, bueno, lo suele hacer, ¿eh? Cuando se suele cabrear, eh, lo hemos visto muchas veces, que cuando él ve algo injusto, va a buscar el mirror. Se lo, algo se lo algo injusto según su punto de vista. Según su punto de vista. A también cabe decir que aquí ahora se utiliza mucho lo de tu personaje no juega a Black Blue, pero a lo mejor ya es oh, que Blazlú no es lo que no, era claro. ya, Es una antes. frase muy equivocada, por supuesto. Más que nada porque este juego claro. son... Desde este juego cada muñeco tiene su game plan y, y chocan dos game plans siempre. Pero lo que es curioso, bueno, cuando, cuando hace el mirror normalmente es casi como un poco de. de, de no como irrespetuoso por. Como si estuviese denigrando al, al otro, ¿no? Porque curiosamente tiene muchas elecciones que odia, más que se los ha mirado y le podría ir bien. ¿Me explico? Yo simplemente creo que quiere terminar rápido para esa Genshin Impact. Tío. Claro, no me este, engaña. Ya, pero me, me explico. Tiene a, a la S que no la soporta, que lo tiene bien. La Mai, que no la soporta, que también lo tiene, tendría bien. No tiene. Incluso a, sa, sabemos que puede, sabe tantear con Jin, que aunque no tenga positivo, no tiene tan mal este personaje. Y es pero por es favor, que, si es que Iván. haya buscado haya buscado el mirro. cabrón, un poco. <risa> no, la verdad es que... Pero bueno Oh, qué cabronazo Oh En fin El caso, hostia No, la verdad, es que... a ver ¡Puma! Navy Pressure Encounter la ha ¿eh? Lo que no entiendo por qué es que, al menos si se lo hubiese mirado de verdad, pero es que conociéndole seguro que se la, se la ha mirado 15 minutos antes de empezar. El hace Se acaba de despertar de la siesta, porque no conozco. Tiene los, tiene los horarios de un vampiro. Eso, eso. Toma pipe las Las leyendas dicen de que se ha despertado mientras se estaba jugando las partidas. ¿Te imaginas? <risa> Aún está durmiendo. <risa> <risa> Madre mía. ¿Ves? Me confirman lo de la siesta, ¿sabes? Bueno, al menos parece ser que lo del... Blau, no digas esas cosas porque yo creo que no es así. Simplemente que cada uno juegue como quiera. A si no, a mí me dirán lo mismo y va al random, que es como le doy. Ya está. Bueno, el caso... No hace Vamos a ver, aquí... Parece ser que el matchup de nine contra nine es un 7-3 a favor de la nine que hace primero el J2A. Sí, sí, esto es como la racuna contra la racuna. Sí, tío, yo lo creo. Mm. Yo lo creo. Ahora bien, no le está saliendo bien. <risa> También yo creo que esto es, un, es una estrategia para cuando esté en el 4-0, sacar a la taucaca, ponerle en bloque una vez al pobre Ragnar. No creo Ragnar que la saque. Si no la, saca ahora, si no la saca ahora, no la va a sacar. Pues tío, que saque el Ragnar y haga correr Shoryu. No sería mala elección, la verdad. Es que, tío, por total. Siendo zander siendo de verdad, o sea. Si ¡Hijo que de diga, puta! No sé, es increíble, es increíble. Míralo. ¡No va a parar! Bueno, 2-0 a favor de Reiko. Vaya. Está enfadado total, 7, ¿eh? Uf. O sea, yo creo que simplemente a este paso va a hacer un agujero en el piso de en su cuarto y se va a ir al piso de abajo de la furia. Sí, sí. O al menos se, se mueve de puta madre hasta que le pilla, ¿sabes? <risa> bueno, a ver, hacer dashes. verdad <risa> es que tampoco es muy complicado, ¿sabes? Pero vaya. Uy, mira, mira, mira, va, va, va a tocar las campanadas. ¡No! Uy. La ha reiniciado el fin de año. No, pero la verdad es... Yo creo que Thunder debería... Sí, sí sabe que se le está poniendo tan a cuesta arriba de que empezarse o a mirar pues una otra una posibilidad, pero el puto mirror sub, tío, que el, un, el, un puto, mi, un puto el mirror, sí, pero el mirror contra contra Reiko es bastante suicida, es que personalmente es muy suicida. O sea, yo no sé por qué no se busca ya un maldito personaje secundario. Lo tiene. Coño, no, que no, lo no lo es tan difícil, que yo llevo siete <ríe> No, ¿dónde vas? Bueno, muy bien. ¿Sabes? Es que sí, no no, no sé. Es, es como, o sea, si no quieres usar un personaje secundario, al menos tener un poco de orgullo con tu personaje, ¿sabes? Pero bueno, eso eso es otro tema que no. Es una conversación no, no, que claro. no, él no está, no está preparado para tener. No, pero básicamente, eh, lo que me sorprende a mí es lo que te digo, hay muchos personajes que está arriba, no lo soporta, pero lo sabría llevar. O sea, sería una buena elección en lugar de hacer esto. Quizás un, una es o, o la más propia que no la soporta también y él considera que, se, que la llevan los que no están viendo la cabeza. ¿sabes? Entonces, mmm, es que lo podría hacer, pero podría decir, para, pues yo también, ¿sabes? Está pero bastante no, no, y él, para las buscar el mirror a Reiko, que ahora mismo está bastante en fire, que no es cualquiera, que Reiko en el jueves ganó a Uniro a y, a, y a Thunder, o sea, me parece eso, Falla. me parece una Falla, podría Vaya Zunde, podrías haber cubierto esa piedra, pero habrías perdido igual, amigo, qué putada. Sí le gusta el juego, Raúl. Raúl sí le gusta el juego. Sí le gusta el juego. El tío dirá lo que quiera y las tonterías que quiera, pero el tío adora este juego. Debe ser el único que le gusta. <risa> o sea, Debe no, no, ser el no, no, único no. juego de verdad que le gusta. El, ¿Cuál es, es el, el problema? Pues es que, que todos los juegos, cuando es un juego que tiene años de desarrollo, pues es lo que hay. Y claro. es mejor. o sea y A mí me gusta que un juego esté terminado y sepas lo que hay y asúmelo. O sea, ya no es de eso de, no, ah, aún se está descubriendo el muñeco. No, no, no. Tú sabes lo que te pillas. Tú sabes que si tu muñeco es low tier lo va a ser durante mucho tiempo. Así que... Y te... hasta, hasta que, hasta, es que, que hasta que dejes de jugar. Sí, lo tienen que hacer. Pues, te buscas un sub o... o así sí, o, Adrián, o... la Izaname hay que aguantarla. Sí. Y si no la aguantas, claro. pues te la pillas. Y si no te eliges otro muñeco que puedas con ella. Que, que son varios los que pueden enfrentarse, A enfrentarse medianamente bien. A enfrentarse. Ves, no, pero pueden luchar medianamente bien. O sea, no te estoy diciendo que, puedan tener, que lo puedan tener eh, positivo, pero sí casi igualado, igualado los de arriba. O sea, arriba pueden perfectamente jugar contra ella. También cabe decir que en la época en la que estamos. Enfa enfadarse con un videojuego Es que, cojones, que estamos en el 2021 Que no vale la pena ya Exacto Es con Reiko que se pilla Este personaje, no con el personaje hay Cosa que, que también con era... él. Sí, sí, Hay que enfadarse con él Con el Reiko, cabrón, que haces pillándote eso? Porque estamos hablando de Anain, tío Que no estamos hablando de, de Anain ¿Qué, ¿Qué más? El caso está en que estamos viendo como son geólogos Tirándose no, piedras por toda la por toda la sí, pantalla, mira. y ya está, o sea, no pasa nada, aquí no pasa ¿Eh? nada, aquí todos somos amigos. Oh, sí, sí, sí. Me gustaría saber en qué momento eh, Thunder dijo, vio, lo, vio el enfrentamiento contra Reiko y dijo, le voy a sacar, el... ¿en qué momento lo decidió? Yo bueno, creo que el momento que vio un... la imagen. Oh. Seguro, ¿Seguro no? es que, seguro Esa, que se levantó. Seguro que se levantó y dijo, hostia, son las 8 y 9. ¡Nueve! ¡Nine! <risa> me la pido. Sí, es posible, es posible. Es que seguro que ha sido eso. Yo también lo creo. Hostia, tú. Uf, al menos se ha cubierto, el, según, se ha cubierto bien ese, ese setup pestoso, aunque no haya sido imbloqueable. Sigue siendo muy difícil de cubrir eso. Sí, sí, claro. Sí, sí. Bueno, a ver, el combo le sale bien a Thunder No ha seguido. No, ha no lo ha salido ¿no? bien. Ya está. <risa> Ahí Rico se ha levantado muy bien. Sale haciendo supersalto hacia adelante. Uf, ese tirón. Yo pensaba que era un Red Quick. ¿eh? Yo también. Me estaba preparado la carcajada X. Sí, el, el, hemos hecho un cancel. Hemos, hemos hecho una carcajada cancel. ¿eh? Sí. Uh, directo. No en medio frame, el cáncer del medio frame. También cabe frame. decir que no sabemos si el juego va fino, porque antes Reiko ha dicho que iba raro. Como siempre les va a estos dos. Yo no sé qué puñetas les pasa entre ellos, que el juego dice, pues no funcionó. O sea, esto si me hubiesen comunicado, en... si me hubiesen comunicado hubiésemos podido hacer algo. Claro, como que no se jugar jugó... Mira, no sé si lo mejor hubiese sido haberle transmitido una partida en plan de alcalá cruz. ¿Sabes? Sí. Ha quedado sí. cruz. Bueno, 4-0. No, vive, perdona, vive. Musashi, perdona, he interrumpido al maestro. Ah, vale. Pues ahora, ahora, ahora quiero oírlo. Sí. <risa> A ver, <risa> sí, pero me refiero... Ahora sí, claro, coño, claro, sí, sí. Pero si hubiesen avisado en la primera partida... No, en la pues primera no. O sea, si, si es una conexión que no suele ir bien, si es una conexión que no suele ir bien, pues lo tengo en cuenta en la liga y ya está. Eso se puede, se puede hacer. Pero bueno, mira. Es lo que hay. Thunder se va, se va a ir en todo pronóstico 5-0. Siendo el subcampeón de la liga. De la liga anterior. Vamos a tenerlo ya directamente con, con una derrota. Que Eso no significa nada. Aún no significa nada, pero bueno. A lo mejor es que si Rico gana, es que le me puede meter con él de que le ha metido 5 a 0, chaval. No como yo que solo he perdido 5 a 3. Exacto, exacto. Se joda. Muy bien, ¿eh? Se muy bien Aquí ahora Rico tiene las piedras. Un de las hacia adelante. No sé si es que eso es un... ¡Mua! ¡Oh, Uf, tío, cómo no debe lo mata, estar. Pero... No, no, Yo, no, creo no, no, no, sí, no, sí, sí, sí. cómo debe estar, cómo debe estar en casa. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver si pulsa hacia adelante o qué como no no, no, no, estar? no. Me no hacia adelante, te ¿Eh? da igual. Te lo he dicho. le da igual. Cómo debe estar. Le da igual, es que le da igual ya. Mira, hacia le adelante. da lo mismo. Le da lo mismo. No, no, no, porque sería... No, no es, no te es. van a chapar el canal Musashi si vas a Sí, hacer o contestar. sea, no, no, no es correcto, porque los piques del Thunder no son piques graciosos te, va, te, van a, te van a cerrar el canal Musashi Toma No, yo no lo, yo no lo permito que entre le, va a, ¡Le van a dar las campanadas! ¡Feliz Año Nuevo! Pues no ha dado tiempo. No, bueno, no, 5-0 no. a favor de Thunder. Espero que os haya gustado mi gran análisis de esta partida, que ha sido ganar Rico ganando todo el rato. No, no es lo que querías, ¿eh? Tú tampoco, esto. ¡No! <risa> no, no es lo que querías. ¿Tú, quería, ¿Tú querías castear esto? <risa> yo, y... que, yo, yo quería castear lo bueno, ¿sabes? ¿Tú, quería, tú querías castear esto y... y bueno, mira, ha sido buena tarde, o sea... Pues, pues, ha hasta la semana, pues hasta la semana que viene Sí, me lo imagino No sé pues, Luego subiremos los resultados Vamos a poner las dos nines En, en, el, en la hoja de resultados Y bueno Nos vemos esta noche en, lo, en el Taleshow, Chicos, y también por otra parte eh, Os podéis apuntar a la liga Os lo recuerdo y Yo, pues, yo la espero liga que esta liga Estos combates, quitando el último Que ha sido rico en modo entrenamiento <risa> Los hayáis disfrutado muchísimo Espero que os haya gustado mi, mi comentario, yo comentario, el, que, el comentario. Yo ahora David, tengo que. El comentario de revés también. Yo ahora tengo que analizar cómo, cómo explico esto en el Time show, ¿sabes? Pero bueno. A ver. Tú, mira tú, David, mira tú. Dices, han revetado al Zumber porque se ha pasado de listo, ¿Qué es lo que ha hecho. Se ha pasado de listo o no quería jugarlo. Una que de dos. Vamos a decir nada. que se ha pasado de listo. ¿Por qué? Porque nos da la gana. No está, la cara, no, está, decirlo. no está ni en el canal, tío. O sea, es increíble. Bueno, un minuto para las ocho y media. Chicos, muchísimas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene en la segunda jornada. Esta noche tenemos el tal Show. Muchas gracias a Revers, que no está. Y a ti, señor Adri. Aquí aquí, aquí está. Hola, señor Adri. Y, y muchísimas gracias. De verdad, seguid apoyando este juego. Y si lo queréis apoyar aún más, apuntados a la Liga. De verdad, está aún abiertas. Hoy, a las 11.59 de la noche Se cierran inscripciones Si dudáis, apuntaros apuntaos igualmente, porque es cada semana Podéis quedar con vuestro rival para hacer la partida Y mira, si no puedes Una semana, pues eh, Pues es un bye, pero Al menos vais encontrando rivales Y no, bueno, no jodéis tanto Como creéis el no aparecer, no os preocupéis Pero bueno, que está bien Y tenéis toda la semana para, para claro, poder Y el jugar. juego, que no os asuste el juego Joder, sí, sí con Es, cosas es accesible, jugar. ¿vale? Que no os asusten las mecánicas ni, las, ni los combos largos ni eso. Está bien. El, es, el problema está en que no tenéis que intentar empezar comiéndose el mundo. La, las cosas no van así. ¿Vale? Jugando con el rayo. Jugando con el, raño, jugando con el raño, pues, pues, 5 veces. 5 veces. Pues, el elefante sí, se la metió la hormiga. Sí, pues, sí, sí. Vosotros sois sí. el elefante y el juego es la hormiga. Ya Exacto. está, no hay más. Poco a poco. 5B5C2 de Shorri es un combo óptimo de mid-screen de Ragna, ¿vale? Es que es, La otra cosa es que luego hay personajes que optimizar es mucho más complicado. Pero bueno, tenéis de todo. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos en el Time Show y allí estaré a las 10. Venga. Buenas no, noches. Guapos. Adiós. Gracias y gracias a Musashi, que es un crack.